Vamos iniciando esta transmisión, vamos a darle a emitir en vivo también para la plataforma de TikTok Y ya estamos en vivo ahí con TikTok también Ahora sí, estamos todos los que queremos estar La gente de YouNow, la gente de TikTok Y también la gente de Facebook y de YouTube, les mando un abrazo, bienvenidos, buenas noches Bienvenidos a esta transmisión de Encuentro con lo Desconocido. Nos quedamos pendientes de revisar algunos mensajes que me mandaron al WhatsApp y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy para ver si nos mandaron alguna historia sobrenatural, interesante, algún video, algunas fotografías de lo extraño, de lo oculto. Francisco, un abrazo, saludos, que nos están viendo en TikTok también. A Michelle, que se ha unido también a esta transmisión, a Cintia, a Lanco, a Ralph. Bienvenidos a toda la gente que está entrando y saliendo de la transmisión allá en TikTok. Vamos a iniciar esto que es Encuentro con lo Desconocido. Dair Galvez, bienvenidos. En donde hablamos sobre fenómenos paranormales, misterios, cosas extrañas, inexplicables. A, a Gaby West le mando un abrazote allá en YouTube. A Genesis también, bienvenido. A Luna, a Héctor, a Dulce María. Has estado subiendo contenido muy interesante, dice Dulce María. Gracias, Dulce María. A Evelyn, a Milena, le mandamos un abrazo hasta Sonora. A Luis Antonio Pineda, un abrazote también que nos ve en Facebook. A Guadis, Wally Díaz, saludos. Saludas, saludos al Temolote, Julio César López Ayala en Facebook también. bendita Mariposa, un poco del mundo también. A Arles nos ve allá, Yunao, a Nayeli López a Irma Camacho, Maju, también que nos ve allá en Juno, bienvenidos, gracias gente que me está acompañando esta noche, gracias por sus likes, son importantísimos sus likes, así que les agradezco mucho que estén compartiendo, que estén dando sus likes en YouTube, en Facebook, los superchats importantísimos, y el apoyo que me brindan con las compartidas, gracias gente, Nicolás González, saludos desde Mendoza, Argentina, saludos desde Morelos, Luis Pureco, bienvenidos a esto que es Encuentro con lo Desconocido. Hoy vamos a hablar sobre diferentes temas de acuerdo a lo que nos platiquen en los mensajes que me mandaron al WhatsApp. ¡Viva Herbetis! Te queremos, Oxlack, Gracias, yo los quiero a ustedes. Saludos de Cancún. Karina Jiménez, desde todas partes de Latinoamérica nos están viendo. Dice Omar Castilla, no mames, yo veía tus videos en YouTube hace como 10 años, ya, dinos, ya dimos el viejazo. No, ¿Cómo que veías? Ya lleva 14 años mi canal, en este 25 de diciembre cumplimos 14 años en YouTube, 14 años. Yo todavía recuerdo como si fuera ayer cuando comencé a hacer videos y cuando YouTube comenzaba a despegar. Así que hemos tenido una trayectoria ya bastante, bastante, eh, de bastante tiempo. Está mi madrina, me da gusto que estés bien mi niño, mi madrina para que ustedes sepan, mi madrina ve mis transmisiones, está al pendiente de mí, me trajo una gelatina y un pastelito apenas hace unos 15 días súper rico que estuvimos aquí así que le mando un abrazo a mi madrina que, que se acuerda de mí gracias a Gabriel García también allá en TikTok a Irma Camacho, a Enrique Cobián a ASP en YouTube a Mario Alberto González, vamos a dar inicio a esto, saludos hasta Guatemala también, como no Luis Pureco, bienvenido a Mario Alberto González también, saludos desde Atotonilco, El Alto, Jalisco dice Melisa, me acaba de mandar un mensaje, Melisa dice todavía no tengo eh, eh, micrófono OX pero si haces en vivo me puedo ¿me puedo qué? dice a ver, ¿qué dice? ¿me, me, puede, me puedo meter? <risa> dice Melisa que se puede meter A ver, le, le quiero contestar que es? Melisa, me estás viendo Ay, pero le necesito mandar Le necesito mandar el link a Melissa Denme un segundo porque A Melissa se le ocurre mandarme mensajito Justo cuando vamos a dar inicio A ver, esto es así Nos cambiamos para acá Nos cambiamos a mi cuenta oficial de Oxla Castro. Me pide contraseña. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo para entrar a mi Facebook. Ya entramos a mi Facebook. Y ahora voy a la parte donde le tengo de mandar mensaje a Melissa. Que Melissa tiene un Facebook personal. Que nadie sabe, nada más yo, le mando ese link, le pongo métete, métete, y una carita para que no diga que soy todo frío, a ver dónde está, una carita feliz, ahí está, ya le puse una carita feliz para que no diga que le hablo todo frío, y ya está, Listo, ahorita ya que entre melissa nos va a acompañar esta noche para que revisemos los correos Los correos de historias paranormales, de videos y de fotografías Bienvenidos allá en TikTok, que no están viendo la pantalla donde se van a mostrar todas esas cosas Pero me están viendo a mí y van a escuchar porque la gente me puede llamar por Whatsapp para contarme las historias O me pueden mandar también un audio contándonos las historias De hecho ahorita voy a reproducir un audio A ver qué tal Mientras entra ya Melissa, vamos de una vez a lo que nos truje, a lo que nos truje Chencha. Ah, alguien quería que viéramos un video, ahí la, los oslatosos, querían, querían que viera un video sobre donde me mencionan, y la verdad no lo he visto. A ver si. Dice, te ves desvelado, me acabo de despertar, me acabo de despertar, me dormí a las, como a las 4 y me desperté a las ocho. Me dormí cuatro horas, no sé por qué, ah, bueno, por mi medicina, porque tomo medicina, entonces, pues, duermo mucho, duermo mucho durante todo el día y durante la noche, entonces, no, y aparte, pues, 14 años, 14 años ya aquí, ¿tú crees que no se me van a ver las ojeras, estas ojeras? ¿Y sabes por qué se me hacen las ojeras? Por la luz, mira, me voy a poner los lentes y se me van a quitar las ojeras, Ah, ya, siento, siento una sensación de, de alivio cuando me pongo los lentes porque ya no me lastiman las luces. Ah, ah, ah. Qué envidia de esas siestas. Sí, Abel, yo duermo mucho, mucho durante el día y también eh, durante la noche. Estoy más dormido que despierto por mis medicamentos. Ahora sí vamos a revisar lo que nos, lo que nos han mandado al WhatsApp. Vamos a compartirles pantalla en esta, en esta pantallita, en esta primero. Y tenemos un primer mensaje, la niña de los paramédicos. Ok, ok, esto es lo que nos ha mandado a nuestro WhatsApp y vamos con esta primera historia que dice lo siguiente, la niña de los paramédicos. Un suceso trágico que ocurrió tiempo atrás en el pueblo de Cosio no disponía de servicio de ambulancia, la que estaba no estaba muy bien equipada ni apta para el servicio, por lo cual dependíamos del vecino municipio del Rincón de Romos. Los primeros días que se implementó el servicio de paramédicos es que sucedió la tragedia. Resulta que una pequeña niña jugaba en una pileta y cayó dentro de esta. Los padres de la misma se percataron del incidente y de inmediato la sacaron y la niña no respondía, por lo cual, viviendo cerca del centro de salud, la llevaron de inmediato. Ya el personal médico revisó a la pequeña, la cual aún no mostraba signos de vida, por lo cual se estaban haciendo los preparativos para su traslado. De manera extraña, la madre de la niña que, lle que la llevaba en brazos se tropezó como si alguien le hubiera dado una zancadilla, provocó que la misma se cayera y de manera de manera igual de extraña la niña salió volando y cayendo unos dis y cayendo es que como no hay comas ni puntos unos dicen que se golpeó en la cabeza otros que en la caída se rompió su cuello como sea el caso su pequeña luz se extinguió de manera solidaria el personal les permitió poner el cuerpo de la niña dentro de una de las habitaciones donde descansa el personal. Lo extraño del caso es que a pesar de que está en pleno verano, la habitación se empezó a sentir fría. Y hay quienes afirman que vieron una silueta negra al lado del cuerpo de la pequeña. Si era la muerte, no logró, no logró su cometido. Le faltó un acento de llevarse a pequeña, ya que ésta se quedó y se dedica a hacer travesuras en el lugar moviendo cosas y apagando y prendiendo las luces, e incluso se oye su risa. Quienes son víctimas frecuentes de sus travesuras son los paramédicos. Tiempo después, les construyeron su base a las afueras del centro de salud. La niña lo siguió. En una ocasión, uno de ellos le tomó una fotografía, la cual no ha querido compartir. Incluso varios de sus compañeros le ofrecieron dinero para que la compartiera hasta la fecha. Sigue sin querer compartirla. Muchas gracias por leer mi historia y espero seguir compartiendo más, aunque la anterior la arruinaste cuando la narraste con voz de Maussan. <risa> ya me acordé que narré su historia con voz de Maussan. Ay, nos mandó otra historia. Bueno, esta primera historia sobre una niña eh, de los paramédicos, pues que la niña muere. Yo, yo estaba esperando durante la historia que nos narró que la niña despertó que, que algo pues milagroso pasó, que llegaron los paramédicos y la salvaron, y no simplemente nos cuenta que la niña nunca despertó, la niña se murió y listo, y ahora pues está en el lugar donde, donde los paramédicos trabajan, es la niña de los paramédicos allá en Cosio, no sé dónde sea Cocio pero sí se escucha que no tienen servicio médico, al estar pero bien alejado allá en el norte de México, y pues esta es la historia de los paramédicos. Vamos a ver la siguiente, que es el día que la llorona casi se robó un bebé. Bueno, no sé de dónde saquen las historias, a lo mejor esta de los paramédicos, pues la cuentan ahí en, las, eh, en el servicio ¿no? que, que realizan, y son estas historias que si no nos las compartieran, no sabríamos que existen. Entonces allá en Cocio hay una niña fantasma que está con los paramédicos. Vamos a ver si Melissa ya entró. Todavía no ha entrado. Vamos a leer mientras el día que la llorona casi se robó un bebé. Hace muchos años en la comunidad de, Zacatillas, comunidad de Zacatequillas ocurrió esta historia. Platican de una mujer que recientemente se había aliviado de su embarazo. Regresó a su casa a descansar. Las niñas pequeñas jugaban en el corral de la misma. Ya era un poco tarde. Ya anocheciendo, la abuela de ellas le dijo que se metieran de inmediato a su cuarto y que no salieran para nada. Oyeron lo que oyeran. Entonces, tanto ellas como el esposo de ella y su número, y su número dice, dice y su número, fueron al cuarto donde estaba su hija, recién aliviado, con sus crucifijos y le dijo a la señora que no soltara los crucifijos y que se abrazara al bebé. A los pocos minutos empezó una tormenta muy fuerte. Los adultos mayores se fueron a la cocina a rezar y el, el nuero, era el nuero, y el nuero se fue a cuidar a las niñas. De igual manera rezando dentro del cuarto. En ese, no me imagino, se acaba de aliviar, está en un cuarto, viene una tormenta y toda la familia lo que dice es, vamos a rezar a la cocina, vamos a rezar al cuarto. Pues eran demasiado supersticiosos, ¿no? Porque pues, hay una tormenta y ya, pues que pase la tormenta Pero no, aquí escucharon los primeros tronidos Y se fueron corriendo a rezar a un, a un lugar eh, Escucharon fuertes lamentos El nuero se acercó a la puerta sujetando un rosario Y rezando con más fuerza Hasta que dejaron de escuchar los lamentos La familia se sintió aliviada Alivio que fue interrumpido por los gritos desesperados de la hija Eran tan fuertes que incluso se despertaron a las niñas el nuero salió del cuarto de las mismas y se dirigió corriendo hacia donde estaba su mujer. La señora mayor les gritó a las pequeñas que no salieran del cuarto y cerraran con llave. Llegaron con la hija a ver qué era lo que pasó y vieron con angustia que el bebé ya no estaba en la cama. Apresurados y con ayuda de algunos vecinos, se dispusieron a buscar al recién nacido y tras varios minutos de búsqueda, el pequeño fue encontrado en el corral de la casa, debajo de una carrucha. Como anotación, el corral de la casa estaba en una parte cerca de del río San Pedro. Por cierto, el bebé estaba vivo. Tenía alrededor de 58 años y vive en Estados Unidos. Ah, tiene alrededor, Ya el niño tiene 58 años y vive en Estados Unidos. Esta es como una historia de los abuelitos, de cuando les cuentan las historias a los nietos, a los hijos, y pues que la llorona se quería llevar al niño, y que pues se lo llevó por un ratito, ¿no? Dicen Aquí, por ejemplo, nos, nos comentan que el nuero y las viejitas o la gente estaba rezando para que se alejara, pues, como este fantasma. Pero aquí en México, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, desmiéntame, dicen que si se aparece el diablo, que si se aparece un fantasma, que lo que hay que hacer es decirle groserías y con las groserías se van los fantasmas. ¿Ustedes han eh, escuchado eso? que cuando aparece un fantasma les, les gritan groserías y el fantasma se va o cuando están durmiendo y sueñan con fantasmas o sueñan con algo paranormal que les da miedo que en lugar de rezar que hay que mentarles la mamá y cosas así a los fantasmas es yerno no nuero dice exacto pues yo eso es lo que yo digo era yerno verdad es chérezada cg allá en tiktok dice es yerno no nuero exactamente el nuero y la yerna. <risa> el nuero y la yerna. Sí, no le, no le entendía más bien a los títulos que les ponen. Pero sí, era el yerno, era el yerno, no el nuero. ¿O sí nuero? ¿Nuero y yerna? Yo no sé, ya no, yo no le entiendo. Como yo como que no he pensado en eso de, de entrelazar, hacer eh, parentesco con otras familias. Entonces, o tener... O ser casado, ni, ni eso, pues no entiendo mucho eso de yerno, nuera y demás. Pero ustedes sí entendieron, seguramente aquí hay muchos que están casados. Levante la mano quién está casado, eh, aquí en el chat, quiero ver cuántos casados hay, cuántos ya se hablan de yerno y mi nuera, y que la chismosa de mi cuñada, y que ay, maldita mi suegra, cuántos hablan de eso en las, en las reuniones familiares ahí con los amigos, cuántos ya están casados. ¿Es tenido, ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, Tax, muy buenas Dice Pablo, él Justin, yo no estoy casado, tengo 14 años, <risas> Justin Bienvenido de 14 añitos, qué bien Arias Marcos dice, yo Yo, gracias a Dios, dice Carito, Surco, dice yo eh, Soy Casado, dice Master Mix Levanten las manos los maldecidos, dice Chucho Arriaga, que nos digan Ahora los, los casados yo también, Anayeli López, es casada. Órale, saludos desde Panamá. Él dice Rosso. Que nos digan si, si es bueno casarse. A ver, uno que no se ha casado aún, díganme, ¿es bueno casarse? Tengo 36, soy soltero, dice Rick. Dice Rick, ya estoy joven y con dinero y soltero. Rick la está pasando bien. Dice, ni ganas de eso, solo con que me caso. Ay, oh, Naty Princess, ¿cómo crees? ¿Qué tal si, si no me tomo mis pastillitas y me vuelvo loco? No, Nati, no sabes Casado, yo entendí cansado <ríe> Aniel Max, saludos bro, aquí anda como cada transmisión Gracias por esos 20 pesotes, mi hermano Aniel Max 20 pesotes, dicen que cuando te cases de ser, te canses de ser feliz Te cases, quién sabe ¿Qué me dice? O sea, ¿es buena idea casarse o es mala idea? A ver, díganme, yo no soy casado, soy casado Ah, a ti te casaron. Bueno, eh, uno puede ser feliz siempre. Uno no puede ser feliz siempre, dice Maniquí. Eh, Rick, si sí estaba pensando en el tren, buscaste una novia. Yo a mis 30, soltero y feliz, dice Ángel Requín. Cuenta una experiencia paranormal chingona, dice. Pues ahorita leo otra. Soltero hasta la muerte, carnal, dicen Justy Edo. A mí también me casaron, dice Esther Hernández. ¿Los casaron? A mí se me apareció mi suegra confundiéndola con una bruja, fue muy terrible la experiencia, dice Iván Rosas, eso de casarse es del diablo, no lo haga, compa, dice Daniel Max, con 20 pesotes, 20 pesotes para el super chat de esta noche, yo creo que depende de la persona con quien te cases, dice Carito, si sí, se entienden y se apoyan y son lo suficiente maduros, y eso que no estoy casada y ya voy para los 30, ay Carito, dijiste que tú sí estabas casada, yo opino que el matrimonio es bonito siempre y cuando sea con la persona correcta para uno. Ok. Yo por el civil, por la iglesia jamás, dice María Orduña. Pues por el civil es lo malo, María Orduña. Por el civil es lo malo, por la iglesia cualquiera se casa y no hay, no hay problema. Si se quieren separar se separan y pues ya Diosito que se enoja, dicen. Y ya, pero Diosito se enoja y ya. Pero por el civil... Por el civil te demanda, por el civil, del civil hay problemas. No, no, no tú ya, María Orduña. Te casaste por las malas. Era por la iglesia, nada más. Dice: ¿Tienes algún video de los Mimic? Criaturas de los que se convierten en árboles. Órale, los Mimic. Dice User 6873499472. Parece su número telefónico, su número de usuario, su nombre de usuario, pero es pasa que le haya pasado. Sp eh, pasa uno que te haya pasado. Exacto, dice Zarca 9. Ok, si quieres ver cómo es el infierno, cásate con la tóxica. María, ¿por qué no quieres casarte por la iglesia? Dice Marcelo R. Saludos desde Veracruz. No sé, no se casen. No, ¿Dónde dice? No se casen. Mi tío era feliz y ahora lo veo todo amargado. <risa> Mi tío era feliz y yo lo veo ahora todo amargado. Daniel, amigos, sí, fíjense que yo sigo, estaba viendo unos videos en YouTube de una chica mexicana que se fue a vivir a Pakistán, porque pues un pakistaní se enamoró de ella le estuve escribiendo por Facebook así de, eh, me gustas y soy árabe y quiero contigo, seguramente a muchas de las chicas que están aquí les han escrito árabes, porque los árabes nada más andan buscando mujeres latinas, no sé por qué eh, pero pues esta muchacha que sí le hace caso y sin sin conocerse, sin hablar el mismo idioma, sin, sin nada más que tener algunos meses de, de conocidos por Facebook y a medio habladas, que, que el muchacho que se, lo, que se la lleva a Pakistán, a la mexicana que se la lleva a, a Pakistán, eh, no sé, tiene un año, un, un año que sucedió esto, y ella empezó a subir videos de su experiencia, de cómo lo conoció, cómo se fue hasta Pakistán a su casa. Y un año después que he estado siguiendo el canal, eh, el pobre árabe que estaba bien guapo, que era barbado, que era todo varonil. Y que enamoraría a cualquiera, porque ya saben que aquí los árabes les llaman mucho la atención. Ahorita está hecho un perro flaco, está como desnutrido. Pobre está, a, a, den mis ojeras, no, ese pobre parece un muerto viviente, ya ni habla, la mexicana se apoderó de su casa, de, de sus su suegras, se las pintó de otro color, les hace comida diferente, se lleva con las suegras, con las yernas, con las cuñadas, de a no manches, y pobre árabe, pobre árabe por andar de calenturiento buscando una mujer mexicana, y que ya te traigo acá, ya saben cómo es eso, la mujer mexicana ya yo veo cada vez a ella más desmadrosa, perdón por la palabra, y a él cada vez más flaco, más desnutrido, ya terrible, ya ojeroso, ya casi para morir, pobre pobre muchacho, pobre, estaba muchacho, eh. Ahí luego ahí luego sigue en ese canal, se llama Una mexicana en Pakistán. Pobrecito Aladín, ella le, hasta le cambió el nombre a ella. Le cambió el nombre a Aladín, que porque era árabe. Entonces, imagínense cómo está de loca la pobre mujer. Y más, más loco el árabe que se llevó a una mexicana sin saber lo que le esperaba. No, no bueno, estoy casada, tengo novio, pero no estamos casados. Me da miedo, dice Carito, que le da miedo. No te rías, es en serio. Muy bien, entonces vamos a ver otra historia paranormal, porque aquí es un encuentro con lo desconocido O sea, tengo un relato de un hombre que fue borracho a un río y encontró una cruz y al verla decidió. Eso es todo lo que nos escribió. Antes no le puso alibaba. <risa> en serio, les pondría, les pondría el, el video de ellos, pero no estamos, eh, estamos en el chisme, estamos con lo paranormal. Dice, si no ve al dominguero, ya le bajaron un montón de lana en autos. No quiero hablar del dominguero, pero pues de su vida de lujos, de excentricidades, de andar con novias y con chicas y de fiesta en fiesta, pues ya se le acabó, ya se le acabó por andar de novio con una mexicana y al dominguero, pues ya, ya, ya se le acabó su, <ríe> su diversión, ahora a cuidar al bebé y a atender a la esposa porque pues ya, ya lo amarraron al dominguero. Osla, que es mejor llorar en Dubai que en Tepito, dice Esther Hernández, es mejor llorar en Dubai que en Tepito, bueno, lo que pasa es que la, la, siguiendo con el chisme, la mexicana que se casó con el pakistaní, el pakistaní no, no se ve que tenga, sea dinero, en realidad se ve una familia muy modesta, y, pero ella encantada, ¿eh? ella llegó y, y en la casa tenían una sala, un espacio donde la usaban como sala para reunión de hombres exclusivamente, eh, porque los hombres y las mujeres como que no se pueden reunir, y ella llegó y, y hizo su casa y su cuarto, quitó todo lo de la sala y ya no van a ver los amigos al pobre Aladín, y ella ya se extendió ahí con su cama y sus cosas, y todo el día está echando desmadre, grabando con su camarita, y pobre pakistaní ya está todo... Desilusionado, yo creo. Pobrecito Aladín. Y si fue condenado a ver a las orillas del río, ponen el Hachos entero. El Hachos entero, que es Sumatra. Bueno, vamos a leer otro. ¿Y dónde está esta muchacha? Que, ¿Qué dijo? Vamos a ver qué dijo esta muchacha. Dice: Oh my God, nada más. Esa Melissa es extrañita, la muchachita, ¿eh? Extrañita. Eva, hey, ¿podrías hacer una colaboración con Cacho Villarreal, que también es de México? Sería cool ver videos juntos, sus contenidos son maravillosos. No conozco a Cacho Villarreal, carito. ¿Qué hace este muchacho? O sea, yo no, le invitaron a un primo que juega Free Fire, bien, bien reventado, Fernando. Ok, vamos a leer un WhatsApp diferente. Ah, dice que, nuestro amigo dice que, que las historias... Dice, una disculpa por eso, solo copié y pegué el texto de un documento de un compendio de historias de miedo de aquí del municipio. Ah, no te preocupes, mi hermano, yo, yo soy medio burloncito, así que no te preocupes. Está bien que nos mandes los, los, las historias así. Tengo otra historia, denme un segundito, regreso. Solo cinco segundos. Cuatro, tres, dos... Ahora sí, Cacho Villarreal, que no sé quién es este muchacho. Hola, Oxla, con gusto saludarte. Pero no es una historia de terror. Soy, soy de Perú y hace muchos años atrás sucedió esta historia. Yo tengo una hermana menor con seis años de diferencia, por lo que a mi mamá dejó sola a mi hermana en la cuna que dormía. Ella tenía algo de un año. Mi mamá me estaba ayudando a bañarme en ese entonces, del cual mi mamá fue a verla y no había encontrado a mi hermana en la cuna, pero la había encontrado mirando a la pared. Y no estaba llorando. Siempre dicen que es el duende que estaba jugando. Hasta el día de hoy no hay una explicación para ello. Si ella era un bebé. En mi casa suceden cosas extrañas. Como que alguien golpea la pared. Eh, mi mamá de vez en cuando le reza a la almita con agua bendita. Y ya con eso no molesta. Un abrazo. Le reza a la almita. Eso fue curioso. En, una, en Perú entonces... Ah, no, que le reza a al la almita, o sea, que le reza como al espíritu este que está en su casa, ¿no? Ahora, es que todo es todo es eh, leyenda, tradición, costumbre, folclor. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué con un rezo? ¿Por qué con un rezo este fenómeno paranormal se detendrá? ¿Por qué con un rezo el fantasma se tiene que ir? Se cree que porque el rezo es parte de, de algo religioso, de Dios, y los espíritus o estos fenómenos paranormales son del diablo, y como son contrarios, por eso se tiene la idea de que con res, rezando estos fenómenos paranormales se detienen. Gracias por 3000 likes, Aide, gracias chulada, Órale, 3747 likes allá en You Now. Gracias por esos likes, gente. Gracias también por ese apoyo en TikTok. En, en YouTube. Nos acaban de mandar William Born y Calixto. ¡Cinco dólares! Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Oxlack? Mándale saludos a mi madre. Ay, se, se borró el comentario. ¿Cómo es posible eso? Le mando un saludo a tu mamá, mi hermano. ¿Dónde estás? Ah, yo creo que borraste el, el super chat, ¿no? Bueno, mi hermano, te mandamos un abrazo a ti. No alcanzé a leer bien el superchat. Pero ahí está, gracias. Ah, saludos a mi madre que ve tus videos. William Marnie, Calixto. Un abrazo a tu mamá. Me gusta que vea a tu mamá la transmisión. Así echamos chisme más, más adecuadamente. Echamos chisme de todas las edades aquí en estas transmisiones, eh. Carnal, yo quiero contar algo muy raro que me pasó cuando yo estaba pequeño. Ok, voy a seguir leyendo lo que sale en el Whatsapp. Pero déjeme terminar esta idea. <coughs> Por eso está mal de pronto lo que ustedes ven con otros investigadores paranormales o exploradores paranormales. Porque no han escuchado que estos exploradores paranormales en Facebook van hacia, van a, a un lugar embrujado, a un lugar abandonado y empiezan a rezar. que hasta lo, Hasta lo hablan en latín. Lo, lo rezan en latín. Opus, docus, mocus, docus. Si ¿Sí han escuchado eso, eso no les sirve de nada. No sirve de nada porque es parte del folclore de una idea, no de una verdad, no de una realidad. Si existe por ahí seres que nosotros no podemos ver, no, no significa que sean del diablo y que nosotros los detengamos con poderes de Dios, ¿no? Eso sí, yo sé que puede sí haber espíritus y algo, y esto no depende del bien ni del mal, son cosas que existen. Como les voy a repetir esta frase, no hay cosas buenas ni malas, solo consecuencias. En este caso, el universo es infinitamente inimaginable, y nosotros tenemos la concepción de lo bueno y lo humano, lo malo, como humanos. Nosotros pensamos que un crucifijo es, bu es bueno, y que unos cuernos son malos. Eso solamente es una idea cultural. No es que sea una verdad, una realidad. Eso solamente, y, y fíjense, solamente en nuestros poblados latinoamericanos. Pero si se van a, a un país árabe... O sea, esos, esos símbolos ya se modifican, esos símbolos dejan de existir. Si van a un lugar africano donde haya tribus, esos símbolos ya no significan nada, ya tienen otros símbolos. Entonces, todo esto del bien y del mal, del diablo, del dios, es muy humano. Pero por eso no significa que sea una realidad y que haya una batalla entre el bien y el mal. Por eso, cuando entran. A, a esos lugares abandonados y que entran, dominus, padres, ticus, mocus, pocus, tocus. Es puro show, es puro show, porque eso es solamente una idea. No están diciendo ninguna palabra poderosa para que lo que haya ahí se detenga o no los ataque. El mundo de lo paranormal no tiene que ver con el diablo o con Dios. Tiene que ver con una existencia. Y por eso, eh, ahí, por eso, por eso, a lo paranormal la ciencia lo, la ve, lo ve muy mal. O la gente que cree en la ciencia ve muy mal lo paranormal, precisamente por estas cosas ridículas, que son parte más de folclore y de leyenda, que de algo objetivo que pueda medirse. Entonces, cuando vean a algún explorador paranormal andar rezando andar con una cruz o eso es puro show venido de una idea de un folclore de una cultura de una cultura fíjense algo súper extraño eh, pues yo estoy metido en lo paranormal desde todo el día desde que amanezco hasta que anochece de pronto nosotros vemos videos de que se forman cruces en el cielo o se forman ángeles y decimos que entonces, que es algo divino, que es de Dios, etcétera Pero fíjense que sucede lo mismo en los países asiáticos, en los países árabes. También salen formaciones en las nubes, pero no de ángeles, ni tampoco de cruces. Allá las formaciones son como unas rayitas, como cuatro rayitas juntas. Eh, y hay muchos videos de esos, de nubes como en cuatro rayitas juntas y eso es dios para ellos porque parece que ellos a ese símbolo es el símbolo de Yahvé, de dios entonces aquí vemos esas cuatro rayitas y nadie las pela pero si las ven esas cuatro rayitas en, en arabia allá si se incan lo, lo graban y dicen que es alá entienden cómo cambia y cómo solamente es eso de tema cultural entonces no le crean a los investigadores o, o los exploradores paranormales, son por las charlatanerías actuadas muy mal hechas. Eh, o, diviértanse si quieren con ellos, pero siempre pregúntense lo que hacen ellos, porque lo que hacen, lo hacen por una idea que tienen, por un instinto, por algo que se les quedó de, de las leyendas y del folclore, pero nada, nada de objetividad cuando lo hacen. Es paranormal que cosas que pienso pasen siempre, es paranormal que cosas que pienso pasen siempre, no ve no ve, VPA, que nos mandó 20 pesotes, eso no es eso no es paranormal, es un, un sentido que tienes, un sentido extra, la mente es muy poderosa y puede hacer muchas cosas interesantes, Los, en las investigaciones o experimentos que se realizan con el poder de la mente son increíbles, son increíbles, lo paranormal es increíble gente, lamentablemente la gente que expone lo paranormal lo hace bien risible y lo hace que todos lo cataloguen como algo bien falso, bien chafa, absurdo eso es lo malo, por eso tanto el conflicto mío con estas personas, está Nico que nos está viendo allá en YouNow, gracias Spectum Patrum dice Rochet Vatori Santigui se ha unido a esta transmisión, bienvenido Fíjense también que estaba hablando con, con mi novia, estábamos hablando sobre los ángeles. Y me muestra una imagen donde, donde hay un ángel, un angelito con sus alitas y otro donde hay unas ruedas metálicas con ojos. Y dice la, el meme este, ¿no? El angelito... Rosita, cachetoncito con sus alitas, dice, este no es un ángel. Y el otro de ruedas metálicas con ojos, ese era un ángel. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo explica. Así lo explica, en la Biblia está escrito cómo se veían los ángeles. como cuando bajaron al lado de Omar, eh, se veían los ángeles y se ven en tipo de ruedas con ojos pero nos han hecho creer que los ángeles a lo largo de este tiempo son personas, son seres gorditos con, con alitas y eso es falso están los ángeles, los querubines y los no sé ustedes, los arcángeles ángeles, arcángeles querubines y, y hay otro tipo de, de angelito gordito son, son diferentes angelitos eso es meramente una idea que nos han puesto, pero que es falsa. Es falso, es falso. Recuerden: falso, falso, falso, eso es falso, todo es falso, todo es falso, Dios mío. Me vuelvo el chango. Los de Charlie y los Azules, se han Yo, pues de nada, Nati, saludos. Nadie ha visto Los Ángeles, dice Justin Edu. Así es, Oxlack, dice Esther, el ángel Di María. ¡Oh, no! acaba de llegar! ¿Qué es eso? ¿Qué veo ahí? Te confirmo, todo es falso pero Estoy de acuerdo y estoy muy molesta No sé qué estamos hablando, pero sí, definitivamente todo es falso Oye, Melisa eh... Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estás, Ox? ¿Te no sé, no se sé pasa que tu cámara estaba desconectada, vuelve a conectarla Oh, caray Te ves como, como una persona súper diminuta ¿Me veo diminuto? A ver, déjame sí, ver. Sí, como si tu cabeza fuera un círculo y tu cuerpo un ah, okay, okay. semicírculo. Oye, pasó algo porque se desconectó mi cámara. O sea, entraste y se desconectó mi cámara. Ay, sí, ahora es mi culpa esto también. A ver, voy a uh -huh. iniciar cámara, a ver. Yo quiero saber si sí me escucho. Ahí te Mira. veo, pero no sé si sea tu cámara buena. Hola, amigos, ¿cómo están? Oiga, no sé si fue por mí que iniciaron las fallas técnicas, ya estoy preocupada. Mi única falla técnica, honestamente, se sabe, es el micrófono, se sabe. Chamuquín, es Chamuquín, yo creo que... Hola, hola. Ok, no, sigue sin verte, hace rato sí, sí te veías, habías logrado... Sí, porque puse la cámara de la computadora, Ah, okay. pero ahora... Eh, creo que si me voy, si me voy, si regreso, sigue la transmisión, sí, ¿verdad? Le voy a dar para atrás a ver mm -hmm. si se corta la transmisión, ¿ok? Ok. Mientras, los voy a saludar. Hola, Justin Edu. Mm -hmm. Me vi todos los capítulos de Moco, necesitaba verlos, qué bueno que los viste. Próximamente Moco va a estar mejor grabado. Adoro tu cabello, Melissa. Gracias, Marcelo. De hecho, dicen que es maruchan. Dicen que parece sopa, parece sopa maruchan. Pero miren, yo ya me acostumbré a, a las cosas que me dicen aquí. ¿Quién más anda por ahí? Hola, Nati Princess. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? La verdad, los extrañaba mucho. Eh, extrañaba estar aquí en las transmisiones, pero me conecté porque ya era demasiado tiempo. Pero sigue sin gustarme que todavía no tengo micrófono. Y este micrófono definitivamente, pues, es un insulto para ustedes que están aquí brindándonos. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Tiempo. Sí. Pero no me veo. No, se ve todo oscuro. Se ve negro, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Qué raro! ¿Qué le pasó a Oxlack? ¿Y ese milagro, Melissa? Pues, para que vean que existen los milagros. Hermosísima, oigan, gracias. Hoy están como muy lindos conmigo. Regularmente siempre me están bulleando. ¿Qué está pasando? ¿Saben qué está pasando? Entró Sagitario. Estamos en época de Sagitario. No sé qué estaban hablando con Oxlack, solamente vi que estaba diciendo que todo era, era falso. ¿Alguien me puede dar como este, un, un contexto de eso? O sea, entra a la transmisión y estaba gritando que todo era falso. Entonces, ¿quién me puede decir? Es que está muy moreno. <risa> no sean así, chavos, chavex. Qué miedo. Yo, yo digo que sí es chamujín. que uh, en Fantasma. Saludos, Melissa, Daniel, Max. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Los horóscopos no existen. Son nuestros papás. Puro rol. No, creo que te estás confundiendo con Santa Claus. No, Santa Claus existe la verdad. Bueno, bye, William. Te damos la bendi. Saludos, Laura. Sabemos por cultura el significado... De... Ok, a ver, a ver. Esto es interesante. Sabemos por cultura el significado de las figuras, símbolos y ciertos acontecimientos a veces inexplicables. El pueblo lo adjudica plan a... al segundo plano. Una serie de costumbres por... Pero, Ok. Pero de qué estaban hablando ahorita que Ox estaba diciendo. Que estaba diciendo que nada existía. El que pidió contexto se lo. Ay, no. Yo soy de Quito, Ecuador. Muy buenas, Chongquin. Probando. Listo. Estoy de regreso, ¿verdad? Sí, ya te ves. Uh -huh. ¡Eh! Lo logramos, gente. Pues qué bueno, qué bueno que me esperaste, Melissa. Estábamos hablando de algo. Súper interesante, ¿tú sabías que los angelitos que conocemos o los ángeles que conocemos no son así en realidad o no deberían de ser así en realidad? Este, ¿qué, qué angelitos? ¿Cómo? Pues los ángeles que tienen alas, que tienen cuerpo así de, como tú, igualita, así como güeritos con, a, con alas, ¿sabías que no existen? O sea, ¿que no deberían de ser así? ¿Que no deberían ser así? ¿Cómo deberían de ser? Oh, es que dijiste angelitos y yo me imaginé inmediatamente querubines. ¿Sabes? ajá Exactamente, hay querubines, ángeles, arcángeles y hay otro tipo de nombre de angelito, ¿no? No recuerdo, pero según yo son acá de que súper imponentes, de que bien grandotes y fuertes y dan miedo, ¿no? Ok, no, en realidad lo, la Biblia como narra los ángeles son eh, ruedas que se, se entrelazan como ruedas metálicas con ojos. ¿Por? O sea... ¿cómo? Por, así de, dice la Biblia. ¿De dónde salió eso y por qué tan horrible? ¿Es en serio? A ver, sí. ¿podemos leer ese fragmento donde dice eso? Eh, Tendríamos que buscarlo. A ver, déjame ver si encuentro una imagen de Los Ángeles. ¿Sale? Sí, tendría sentido lo que dices porque creo que nosotros tratamos como de humanizar todo. Incluso, ah, no sé, si te has dado cuenta, como sale un juguete, no sé, una lavadora y le ponen ojos, boquita. O sea, a todo lo quieren como humanizar y darle como esta imagen de nosotros mismos para para que se vea como más adorable o para que te, tengamos cierta empatía con eso, yo siento. Entonces, sí, exacto sí tiene sentido que no sea nada parecido como a nosotros. Son, por ejemplo, en la, en la visión de Ezequiel, que es cuando Ezequiel ve cómo baja Dios en un carro de fuego, es ahí donde dice que sus ángeles bajan y son estas ruedas con ojos. Voy a, voy a mostrarte una rueda con ojos. ¿Rueda con ojos? Sí, sí. Rueda con ojos. Mira, ahorita voy a mostrarte aquí en la... compartir pantalla. Uh -huh. En ventana... Pestaña, ahí está. Mira, ahí está. ¡Ay, no! <ríe> ¡Qué feo! ¡No! Así deberían de ser los ángeles. Me rebusó, no. Definitivamente no puede ser, es un ángel. O sea, si se te aparece eso, de repente, no no dirías, ¡ay, un ángel! ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto, ¿no? Sí, ¿Cómo que qué? Por eso Ezequiel se dice que se lo llevaron los extraterrestres, o sea, en esa en esa visión. yo Si es Ezequiel, creo que es el único hombre que, que no murió, porque a ese hombre se lo llevó Dios. A ver, pero entonces la Biblia habla de extraterrestres. Habla de situaciones que se le atribuyen a, a Dios, pero pues que parecen más abducciones extraterrestres. ¿Es que si sí sabías que dicen que Dios en realidad es un extraterrestre? Pues es que a mí, eh, o sea, exactamente, nosotros tenemos esta concepción de, de Dios y demás por, eh, por la iglesia, por la religión que, que se nos ha dado porque esa historia la han pues hecho de esa forma pero yo sí creería que quizá somos una creación, sí y una creación de algo que está fuera de este planeta, entonces por lo tanto de algo extraterrestre, ¿no? Dice Jesús eh, eh, mi reino no es de este mundo O, o sea, aparte hay muchas partes como en la Biblia que, que no tienen como mucho sentido, ¿no? Que este, no podemos decir que era, pues, digamos, un humano como nosotros. Por decir, Hitler estaba súper obsesionado en encontrar ciertas cosas que había usado Dios, como el, ay, ¿cómo se llama? La, la, el santo grial. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo dices? A Hitler quería encontrar el sí, santo Criado. Sí, antes de la guerra, él estaba como que invirtió mucho tiempo y mucho dinero en encontrar eso, y que había ahí estaba la, la sangre, o sea, digamos que ADN. Entonces, él estaba seguro que si encontraba eso, iba a ganar la guerra. Entonces, ¿qué era lo diferente en la sangre de Jesús? Como para hacerles pensar a todos ellos, porque todo, todo mundo lo quería, o sea, la fecha es algo que se busca demasiado. Que tiene la sangre eh, tan especial y al grado de hacerlos creer o de estar seguros, vaya, de que van a ganar toda una guerra con eso, ¿sabes? Obviamente se sabía que una sí existía, pero era un ser como, no era, no era un humano, vaya. Sí, es, eso es muy interesante que Hitler, por ejemplo, pues que ya saben todo lo que realizó, estaba llevando a cabo también experimentos, precisamente como estos que nos dice Melissa, experimentos sobrenaturales, como de ufología también, como de viajes en el tiempo, como de un montón de cosas de estas sobrenaturales, o las que podemos llamar sobrenaturales, le invirtió tiempo y esfuerzo con sus, eh, sus investigadores, con sus científicos y tenía tenía como un equipo de brujos o algo así e incluso una guerra como de magia pero digamos que es la como la crónica oscura de las pues de esas épocas de la segunda guerra mundial porque son cosas que no te cuentan como en los libros de historia no como por lo mismo hay que la iglesia se ha encargado de eh, ridiculizar muchas cosas o sea, como la magia, como la gente que ten, tiene ciertos dones, como la astrología. O sea, si ahorita pensamos o oh, hay mucha gente que piensa que es ridículo, es porque desde hace mucho tiempo se intentó vender o se empezó a vender la idea de que era ridículo. Cuando también hay muchas cosas que demuestran que es real. Mira, aquí dice Aaron Aldana. Buenas noches, chicos. ¿Han leído o escuchado el libro Caballo de Troya? hace insinuaciones de que probablemente Jesús era un extraterrestre. Saludos. Es una novela, pero sí tiene que ver precisamente con el tema ufológico es escrito por JJ Benítez. Y exacto. O sea, y, y no tendría nada de, de malo, ¿no? Que de pronto se divulgara de una forma diferente quién fue Jesús. Y si se nos dice que era un extraterrestre, pues no tendría nada de extraño. Yo, yo seguiría pensando en eso sabes lo que sí es que la religión es una cosa y la fe es otra y la fe puede ser un poder mental entonces cuando ese tipo de cosas de que te hacen los milagros los santos y cosas así tiene que ver más con la fe que es el poder mental que tú tienes y con el que puedes lograr muchas cosas y que se lo atribuyes a una entidad en este caso pues una figura de yeso puede ser Sí, que también tiene sentido. O sea, es que se sabe que, que no es un humano, ¿no? Se sabe. Digo, nadie habla de que sea un extraterrestre, pero el simple hecho de que sea un dios, o sea, ya te dice mucho. ¿Me explico? O sea, la idea de que pudiera ser algo que no es de este planeta, que no es humano... Ya la traemos, pero no sé, la gente como para tranquilizarse a sí misma, pues lo ve como, como si fuera muy normal decir que hay un dios, que hay una persona en el cielo y todas estas ondas. Pero yo sí creo, eh, eh, eh, bueno, sí, que existe esta posibilidad en la que sí sea como un extraterrestre y que sí tiene sentido que sea nuestro creador. o pues sea, se habla de que un ser de otro lugar con mucha inteligencia y tecnología nos creó. Entonces, ¿por qué no puede ser él? Dice Andrés, tú no puedes tener fe en algo que no sea de Dios, porque ahí no está el poder de Dios. Eh, bueno, eso es un, un comentario muy religioso, ¿no? Súper. <risa> <risa> <risa> sí, es muy religioso. Sí entendí lo que me quiso decir, pero siendo objetivos, eh, es como demasiado lo que se nos ha hecho creer. Eh, yo no estoy incluso diciendo que Dios no exista, yo soy un fiel creyente en algo superior. En un Dios, me gusta creer en un Dios que me cuida y que siempre le agradezco. Y, y tengo mucho mucho amor por, por ese Dios que me ha demostrado que ha estado conmigo. Con eso me quedo yo. ¿Tú cómo vives tu religiosidad, melissa De la misma manera, o sea, yo soy una mujer de fe. Yo sí le doy las gracias, le pido, lo saludo todos los días, pero sí siento que han malversado muchas cosas a conveniencia de, ¿sabes?, de algo que no es un poder tan grande como lo, lo sería, en este caso, ese, esa energía. Porque también al momento de que pasan cosas o agradeces cosas, sí me confundo un poco de que, este, ¿a qué es lo que le estoy agradeciendo, no?, porque qué tal si todo es una energía y como tú dices, nada más se lo atribuimos a lo que nos suena menos loco o lo que sí, no nos va a hacer volvernos locos de pronto. Entonces, creo que son dos cosas totalmente diferentes, o sea, la fe y lo que Dios representa a la iglesia y las cosas que te dice un padre, por ejemplo. O una religión, vaya, no un padre, una religión. Una religión. Uh -huh. Vamos, pues, ajá. Dime, ¿qué quieres decir? Ah, que porque siempre se me hace como que siempre hay un no en cuestión de religión. Siempre te dicen, no, no puedes hacer esto, o no, no puedes pensar así, o no, la religión dice esto. Y se me hace como demasiado cerrado, que siento yo que no creo que Dios esté de acuerdo con lo que tú vienes a profesar o decir. O sea, ¿no te gusta que Dios te prohíba cosas? No, hay que... <risa> o sea, tú a lo malo le quieres decir, bueno... No, nada que ver, pero como dijo el tipo ahorita de que este ahí no está el poder de Dios, ¿me explico? Con, con cositas así digo, no, esto está como muy modificado, a, a está a la conveniencia de alguien más. Sí, exacto. Eh, yo, no, yo no niego la existencia de un poder supremo, tengo fe, esa fe la verdad me ha ayudado bastante. Estoy agradecido incluso por, por la vida. Ha sido un camino difícil, pero una aventura maravillosa el, el estar vivo. Y si por alguien, por algo, es que yo tuve vida, o tuvo vida mi familia, o tuvo vida la gente que, que me rodea, bueno, se le agradezco, agradezco por eso. Es, es importante agradecer, porque si creemos que solamente somos seres ahí que se se formaron de células y demás pues no tendríamos mucha razón de, de contenernos no y de reprimir nuestro nuestra violencia <risa> porque somos seres muy violentos yo sí creo que dios es un extraterrestre es todo lo que voy a decir y no tendría nada de malo que lo fuera o sea sigue siendo este ser lleno de amor sabes sí claro Claro, es, es extraño hablar de esto porque es muy profundo. Como hace rato les decía que los exploradores paranormales van a los lugares donde según espantan y si ocurre, suena un ruidito y ya están dominus patris pecus pecus. <risa> y yo les decía, pues que eso es parte del folclore y de la historia que nos han contado, pero que con esas palabras no va, no va a suceder nada. Si el ruido viene de de una presencia que nosotros no podemos ver, no significa que esta sea, como se dice en la religión, que sea del diablo, que sea un demonio, un espíritu. Pueden ser seres interdimensionales, no sé, algo diferente. Así que con esas palabras no vas a ningún lado. ¿Qué opinas tú? Ahorita que estabas diciendo eso me quedé pensando de que creo que sí hay seres que ocupan cierto permiso para hacer algunas cosas. O sea, que digamos que respeten a este dios o a nuestro creador en dado caso. que okay. por decir de los vampiros, que si tú no les dejas, o los niños de ojos negros, si tú no los dejas entrar a tu casa, no pueden entrar, necesitan ese permiso. Entonces, ¿por qué razón? ¿A qué entidad superior están respetando? ¿Sabes? Ok, no te entendí, pero si alguien, alguien con ojos negros... O un vampiro quiere entrar a mi casa, pues no le voy a dar permiso. No, obviamente llegan disfrazados de los vampiros, tenemos esta imagen de que son súper atractivos, ¿no? Mujeres ah. súper guapas, hombres súper guapos, y si tú les das la oportunidad, de, si tú los dejas entrar, entran, pero si les dices que no, no entran. Así los niños de ojos negros, primero llegan y no te das cuenta que tienen los ojos negros, según lo que cuenta la gente. Y de igual manera, cuando se intentan subir a tu carro, si tú no los dejas, no entran. Pero intentan manipularte para tener ese permiso. La pregunta, Ox, no te perdió, ¿verdad? No, no, tú, tú ya hablas de esclavismo. Ahora ya los prietos ¿Qué? vamos a, a pedir permiso para ¿Qué? subirnos a tu carro. Escucha la idea porque necesito que respondas. es la idea. Pero concéntrate en mi idea. Siempre pierdo la, la atención de Ox, aquí o sea, en medio de lo que estoy diciendo. Creo que el problema es que hablo demasiado antes de llegar al punto. A ver. Oxlack. ¿Qué entidad crees que los niños de ojos negros y los vampiros estén respetando al grado de que necesiten un permiso para hacerte un daño? No sé. ¿sí? ¿De dónde sacaste que los vampiros te quieren hacer un daño o los niños de ojos negros? Si sí te quieres hacer un daño. <risa> Ay, ¿qué, cre ¿Qué crees que te hacen? Es que nunca he conocido un, un niño de ojos negros. Bueno, pues yo, Prieto, sí. Pero... No te entendí cómo los vampiros y los niños de ojos negros te quieren hacer daño. ¿A ti te han querido hacer daño los vampiros y los niños de ojos negros? No, nunca me he topado ninguno. O sea, pero eh, si se supones la idea. La, la historia dice, es una pregunta que no ha respondido, la historia dice Ajá. que los vampiros y los niños de ojos negros cuando van a tu casa no pueden pasar a menos que tú les des permiso. Mm. De hecho, hay quienes dicen de que no pongas nunca en la entrada de tu casa estos tapetes que dicen welcome como bienvenido porque es como darles la bienvenida a que entren a tu casa o como dejar la puerta sin seguro. De hecho, había un asesino serial que iba intentaba abrir puertas y cuando la puerta estaba abierta, él entraba y mataba. Pero si la puerta estaba cerrada, él se iba. No no intentaba abrirla de ninguno. No la forzaba. Sí. No intentaba abrir y no mataba. Y cuando le preguntaron, de qué, él decía de que pues, si la tienen cerrada es porque no quieren que entre. Sí. Y me recordó a esto de los vampiros que dicen mucho, como que si no son bienvenidos, no, no pueden entrar. Ya, ya, Entonces, aquí va la pregunta por favor okay. si no hacen esto no creo que es porque sean muy buena onda creo más bien que es porque están respetando a algo más grande que ellos a un superior, a una entidad, ¿sabes? que sí. tiene más poder ¿qué sí. entidad? <risa> yo siento que es un examen de primaria ¿qué <risa> entidad crees tú que sea la que ellos respeten al grado de que no te puedan hacer nada a menos que tengan el permiso? Yo creo que en ese caso ya ya haciendo caso a lo que me estás diciendo, pues yo creo que esa entidad es lo mismo que en que cree uno, ¿no? Como en un creador. Y en este caso eh, no, no se puede distinguir si sea bueno o malo. Simplemente es creador de ellos. Y por eso es el respeto. Así como nosotros no vamos asesinando a la gente por el mundo, por por respeto, por porque estamos reprimidos por ...una ley, la ley de nuestro Dios, así ellos mismos estarían reprimidos por una ley de su creador, ¿no? Ya pienso lo mismo. Ok. Deja, de explicar, deja de explicar a la gente que Melissa es como americana, mexicana, entonces ella cuenta historias más de gringos, por eso no le entendíamos. De los niños de ojos negros ni de vampiros y del el, el letreo de welcome, entonces aquí como en México... No se pone el letrero de welcome, entonces es una leyenda urbana, pero gringa. ¿No se pone tapete en tu casa en la entrada? Yo he no. visto tapetes. No. No, no. Acá se pone este un plato que dice familia tal. No, pero un tapete en el piso de la puerta para cuando pones los pies. Es que eres muy fresita, más bien. Porque acá no. entramos en la terracería y ahí <risa> sí no, como, como que tapetes, es como que muy fresita. Pues no, creo que es bastante normal. No, okay. es que Melisa, Melisa vive en un este sistema monetario mayor. <risa> pues... <risa> Melissa no conoce mucho el sur de México. Sí, conozco. <risa> Oye, pero a ver, stop. ¿A poco no sabías eso de los, de los vampiros y ni niños de ojos negros? Fíjate que los ojos de niños negros, o sea, no, no no sé, esa es como una nueva historia, ¿no? O sea, como No, es viejísima. Hay bastantes testimonios de, de gente de en Europa, en Estados Unidos, en México sí tienes razón, tal vez no. Desconozco <risa> conozco. Creo, debe de ser que sí. Es pero he leído muchos libros y nunca he leído ninguno de mis libros sobre niños de ojos negros. Me, me sorprende de ti, la verdad. Sí, eso es como cultura diferente. Sí, sí, creo, siento que es más gringo, pero fíjate, creo que nació en Europa por un periodista y empezaron a haber como muchos encuentros con estos niños y llegaban, la primera historia de cuentas es de un tipo que estaba en su carro en un estacionamiento, no, no sé qué hacía y estaba esperando algo, a lo mejor, pero estaba ahí en su carro, en el estacionamiento, y llegaron dos niños de que uno se veía más grande que otro. Siempre que se aparecen, uno es como más, se ve más grandecito, como entre 12 y 8 años, los describe la gente. Entonces, llegan y le tocaban el vidrio, le tocaron el vidrio al señor, y, el, y andan como con suéteres así, o sea, como, y salen en la noche nomás, como para que no alcances a ver que sus ojos, pues no son normales. Ajá. Entonces andan así con su juri y todo, y le tocaban el vidrio de la ventana del carro el señor. El señor los vio y dijo, ah, dos niños. Y que le bajó tantitito pero luego, luego, y toda la gente describe esto como que se siente como una energía pesada, como que inmediatamente te sientes como intranquilo, como que no te da confianza. Y los niños están de que, ay, nos te inventan una historia acá, como que nos quedamos, nos deja de entrar, o nos da raíz, right, o así. Y primero así como súper adorables, pero si les dices que no, se empiezan a poner como violentos. Entonces, eh, no hay ninguna historia de alguien que les haya abierto la puerta, ni nada, o sea, no se sabe en realidad qué te hacen, pero son como entidades tipo demoníacas. Y eso hacen los vampiros, o sea, si vienen como, um, son como de esa misma categoría. O sea, tienen como muchas características similares en su modus operandi, llamémosle, modus operandi. Ya, sí, aquí mucha gente me está diciendo sobre los niños de ojos negros, parece que todos han escuchado la historia de los niños de ojos negros, menos yo. Hola, disculpa, entonces, alguien me dice que me hace falta este, escuchar más leyendas legendarias, sí, la verdad, no, nunca he escuchado un podcast de ellos. Entonces, me disculpo porque, ah, Enx, ahí me habían puesto a alguien, un, el nombre en inglés que se llaman ENGS, entonces voy a investigar sobre eso, porque nunca, eh, fíjate, yo, yo siento que esa, esas historias, no sé de qué año sean, pero no las conocían, porque el Slenderman, bueno, vamos a ver unos mensajes que nos enviaron al WhatsApp, a ver qué historia nos, nos tienen, va, y hablamos sobre esas. Vamos a ver esto entonces, es el WhatsApp, y dice eh <coughs> Ok, vamos aquí, checa mis fotos, dice alguien que nos mandó fotografías. Pero no se des... dice, te mando estas fotos, las tomé en mi trabajo, cuando las tomé no vi que estaba eso. Siempre me gusta tomar fotos al amanecer, nadie me cree, piensan que es Photoshop, nada que ver, trabajo en un gym de entrenador, nunca había visto algo así. Y a ver si las puedes checar y me das tu opinión. Eh, y después dice que ya no che Que cheque sus fotos, que cheque sus fotos Pero no se encuentran sus fotos, ¿ven? ¿Qué? ¿Por qué? Qué raro Sí, no sé, es que si no las descargo En un tiempo, como que Como que no se sé. ven Mándamelas Mándamelas de nuevo Mientras nos las manda De nuevo, vamos a ver otro mensajito Que dice, hola Oxlack, buenas noches Y ya oh, Y ya <risa> <risa> Hola Puedo mandar videos paranormales y dice, tengo un video de luces en el cielo, me llamo Ricardo Cardeña, tiene un video, ¿vamos a verlo? Veámoslo. Vamos a verlo. Ok, algo hice mal. Vamos a ver. O sea, es como una recopilación, por lo que veo, de varios ah. ovnis. Pero esa es la nave, ¿no? Esta que fue lanzada. Estos son los satélites que fueron lanzados, ¿no? Por, por la empresa esta. ¿Sí sabes cuál? SpaceX. Ajá, exacto. Si sí, estos no son OVNIs, es eh, precisamente esa, esos satélites lanzados por SpaceX. Ya, ya, ya, ya. Así que esto... No, no se ve así como muy extraño. Sí, no, esto es de SpaceX. Es falso. Bueno, no es ovni. Es, <risa> es falso. Tú traes mucho la palabra falso hoy. Falso. Mira, ya nos mandaron la fotografía ahora sí. Oh, my God. Esas son las fotografías. Dice que las tomó mientras estaba en el gimnasio, que él despierta a las mañanas y toma las fotografías. ¿Ya las viste? ¿Estás viendo esta? Sí, pero no sé qué es lo que hay. Aquí estos dos puntitos, ah, okay, ya, ya. ¿ya viste, no? Sí. Ahora vamos a la siguiente. Ay. Ah, cabrón. Ese sí ya está raro, ¿no? Está. No sé. A ver, a ver otras. A ver, vamos a ver otra. Qué miedo. O sea, a ver, es que se dio cuenta hasta que vio las fotos, porque yo creo que si hay algo así te das cuenta desde que lo estás viendo antes de tomar la foto, ¿no? Mira, en este caso, yo creo que ya tengo la respuesta de qué es. Ok. Mira, la primera fotografía, en esta primera, solamente son dos. Esas dos luces que se ven en el fondo, ok. Pero ahí también se ve esa figura, ¿no? Ah, sí, también está la figura, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes qué pueden ser entonces mucho mejor para mi hipótesis? que son, son reflejos de algo que está dentro del gimnasio, y como él toma la fotografía por el vidrio, lo que se alcanza a ver son reflejos de lo que hay en el interior. No sé. ¿Crees? A ver, Estas la... luces al menos sí parecen del interior. ¿No? unas lámparas. Sí, pudiera ser. Pero, es Pero el que otro esta no, cosa, ¿verdad? Esta cosa está muy... Esta cosa está rara, ¿no? Muy rara. Oye, esto sí está raro. Sí, me parece que está muy raro. No sé a ustedes qué les parece que les voy a enseñar a la gente de TikTok. O sea, es una figura extraña. No se ve así tampoco como... Se ven como dos manitas, ¿no? Se ve como un guerrero de los de... Ay, ¿Cómo se llama esta película? Mulan. ¿Mulan? Sí. ¿Un guerrero de Mulan? Sí, con su armadura. Los, ah, sí, sí, sí, como samuráis. Ándale, sí, samuráis. Ah, ya, ya, sí parece. Saludos a Guadalupe, saludos a Carlotina también, sí, a Iván Ramírez, sí. que nos están viendo en YouNow. Bueno, vamos a ver... Eh... Ay, ¿qué hice? Quité la... Uy, no, quité esto. Es freezer, dicen. Se ve como... Photoshop, yo creo que si fuera Photoshop sería como, intentarían hacer como algo acá diferente, ¿no? ¿Más mamalón ibas a decir? <risa> no, <risa> no, pero algo que quede más, ay sí, más mamalón. <risa> no, pero algo que dé más miedo, ¿no? Un samurái, o no sé. Sí, ¿no? Sí, porque estamos muy raro, eso significa que no es Photoshop, ¿ah? ¿eh? eso significa que sí fue tomado en el momento yo no sé cómo identificar eso tú sabes cómo pues es que tienes razón o sea en la lógica tienes razón porque hubieran puesto mejor un ovni o algo diferente algo como una formación de nubes pero eso simplemente es como algo que está ahí x como una mancha no Sí, porque ni siquiera se ve como una figura humanoide, así tal cual, ¿no? Como algo que se aproxima a ti. Y se... Puede ser, no, es que una formación de nubes tampoco, no sé. ¿Cuál es el veredicto? Yo digo que es falso. <risa> ¿Por qué? Porque es falso. Está el Zoom, vamos a ver, creo que nos mandó fotografías del Zoom sí, sí, nos, sí nos mandó y esa es la figura, le hice zoom a la foto está el zoom, exactamente aquí está ¿sí lo estamos viendo? ¿sí verdad? Uh -huh. sí, sí lo estamos viendo, es que como yo estoy aquí manipulando, no veo bueno, está raro y, y parece es que es solo raro, parece que no está en las nubes ¿cierto? parece que es una mancha, podría ser una mancha en el vidrio ¿tú crees? ¿una mancha en el vidrio te parece mejor? Podría ser, sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Así que, falso. Falso. <risa> falso es la palabra de la noche, entonces. <risa> Excelente. Vamos a ver qué más nos mandaron. Dice like, las buenas noches. Aquí tenemos a alguien más que nos mandó fotografías. Un audio. Ah, más fotos. No hay audios por ahí. No, Aquí nos manda, fíjate, este muchacho utiliza mi WhatsApp como para reenviarse trabajos de la escuela o cosas así. <risa> ¿Ya viste? Sí, pero uh, les voy a dar un consejo para eso. Ajá. Guárdense en su celular, o sea, su número, guárdenlo, pongan su nombre igual y háblense, auto háblense a WhatsApp. Ah, se puede automandarse se puede, cosas puede, a tu vez. ¿Sí? Se puede hablar contigo mismo ahí. Sí, porque mira, este muchacho me manda cosas como de la tarea de la escuela, pero es para que él, o sea, para que él revise después. Es lo que le pidieron yo a mi WhatsApp para enviarse eso. Y lo sé, lo sé porque una vez me llegaban este, fotos y fotos como de cosas de una máquina, como que fallas maquina, de máquinas, fotos y fotos y fotos. Y después ya pregunté, así como yo, oye, ¿de qué son estas fotos? Dice, ay, disculpa, son, son fotos del Jale, me las mando para que las tenga guardadas o algo así, dice. ya, ah, ya entendí por qué usan mi WhatsApp de, de archivo. Bloquear. Bloquear. <risa> Bloquear de inmediato. Oye, a ver, pon tu número aquí, porque no está el número. Ah, ¿quieres que hablen por WhatsApp? Pues sí, ¿no? no Sí, vamos a que la gente nos, nos hable por WhatsApp y nos cuente una historia. Mientras tanto, seguimos revisando. ¿Ya apareció? Sí, ¿verdad? Trago ganas de escuchar un audio. A ver, déjame ver es si encontramos un audio aquí. Okay. Aquí dice uno. Hermano, buenos días. Espero no molestar. Me volvieron a tocar puerta esta madrugada. Sin contar los días pasados que sucedió lo mismo. Ya hacía mucho que no pasaban cosas. Leí los comentarios de la transmisión del día que hablé y creo que sí parece que, estaban, que estaba alterado. O con miedo. La verdad es que hacía frío y aparte sí estaba nervioso Ajá. por estar en vivo. Saludos hermano. Y otra cosa, hoy al momento que abrí la puerta estaba mi perra más pequeña alterada en la entrada de mi cuarto. Ah, estaba mi perra más pequeña alterada en la entrada de mi cuarto. Yo me... ¿No es que no creen que, ¿Qué? O sea, imagínate salir y que tu, tu labrador está así bien chiquito. <risa> Que minimizaron a su perro, ¿no? Le echaron un rayo y apareció más pequeño. A ver, entonces importante las tomas, los puntos, los, los acentos, gente, todo eso, porque si, ¿sí, ¿no? Apareció mi perro más pequeña, dice. Que Sería algo horrible, o sea, eso sí sería súper paranormal. Ver a tus perros más chiquitos que apareciera de minuto. Okay. Vamos a ver otro mensajito aquí. Dice "Te extraño, nunca lo dudes, te quiero, no me lo preguntes, te amo, así que nunca lo olvides." Aquí una admiradora pues me está mandando cositas. Feliz cumpleaños, mi niña bella. Oye, ¿qué onda? ¿Y o si sea, se fue, fue el día de tu cumpleaños o no? No sé, no sé de cuándo sea. O sea, ¿por qué, ¿por qué mandan esto al WhatsApp? Una novia como tú significa muchas cosas. Feliz cumpleaños, amor. Una novia como tú significa muchas cosas. Pues es tener amor cada día. Mira, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, ya me empalagaría esta, este mensajito. ¿A ti como mujer no te empalagan estas cosas? A ver, ¿qué dicen? Pues te mando un pastelito y dice una novia como tú significa muchas cosas, feliz cumpleaños amor, una novia como tú significa muchas cosas, pues es tener amor cada día, despertarme ya con una sonrisa, saber que me apoyas, que me ayudas y que me consuelas, ¿te gustan esas cosas Melissa? Sí me gustan, pero sería ofensivo porque es como obviamente no viene de tu corazón, obviamente lo sacaste de una página. Ah, sí. o sea, sí te gusta, pero que sea que salga del corazón, no que se avienten. Sí texto copiado. Que sea auténtico, ajá. Sí. Pues este yo no sé si es niño, niña, si <risa> se estaba automandando cosas. hoy ¿qué es eso? Es una foto de tres muchachas. Ah, tú sí alcanzas a ver, tú tienes el poder de ver de las, <risa> las, las fotos borrosas, ¿verdad? Sí, tengo ese poder, la verdad. Inútil, bastante inservible, pero... <risa> ok. No, no te creas de que tan inservible Regimiento de la tabla de segunda parte Eso no sé que sea. Ay, qué sea Es una hecho. exploración Regimiento de la tablada Segunda parte Es una Ay. exploración Vamos a ver si alguien ya nos mandó Una foto, un video, vamos a ver esto. Nos mm -hmm. ha mandado un video Ah, es otro video de 13 segundos Sobre una nave Al parecer una nave extraterrestre Mira, este sí está bien interesante este ovni sí parece nave extraterrestre. ¿Qué te pareció? No sé, se ve raro, ¿no? Sí, yo no lo veo como un ave, no lo veo como un avión, tampoco como helicóptero. Que sí estaba de muy baja calidad el video, pero sí se ve como un platillo. Aquí lo más raro es que no termina de no termina el video, o sea, como que los cortan y eso es lo que nunca me ha gustado dice, hola Oxlack, soy de República Dominicana y te quiero contar una historia corta pero cuando murió mi abuelo yo siempre veía su sobra yo siempre veía su sobra su sombra en la... yo creo que en su sombra en la casa y también a donde él se sentaba que era una silla que se mueve se movía sola en la noche Mándanos un... Eh... Un audio, mi hermano, contándonos la historia y lo reproducimos ahorita. ¿Sabes qué pasaba? Yo cuando estaba más chica, falleció, sí. falleció mi, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Okay. y eh, Ahí era un lugar donde pues, nos juntábamos frecuentemente, o sea, en casa de ella. Y cuando murió seguíamos yendo. Y una de las sillas del comedor, que era donde ella siempre se sentaba, cuando la queríamos sacar para sentarnos o lo que sea, la silla no salía. O sea, estaba dura, así como si hubiera alguien sentado. Wow. Y a, a todos nos pasó eso. Cositas, así que creo que cuando, cuando se muere un familiar o algo y sigues yendo como a su, a su casa o... Eh, intentando hacer estas cosas que hacías cuando él estaba con vida Sí hay como cierta energía también Fíjate, el día que ella falleció Recuerdo que íbamos en carretera Para el lugar donde la, la, iba, la íbamos a velar y todo esto sí. Entonces era como una hora y media para llegar Íbamos mi mamá, mi, mi madrina, mi hermana y yo y de repente, pues veníamos platicando y todo era súper de madrugada. Y se empiezan a escuchar como los seguritos del carro, cómo subían y bajaban bien rápido, así, súper rápido. Y de repente me dice, nos dice mi tía, dejen de jugar con los seguros. Y mi hermana y yo como que nos sacamos de onda. Y de que no, no, no estamos jugando con los seguros. Y luego mi tía voltea a ver a mi mamá. Dice, tú le estás picando a mi mamá de que no. Y, y en ese, o sea, cuando estaba toda esta plática, los seguros seguían subiendo y bajando súper rápido. Y nada más volteé a ver a mi mamá, mi tía, y en ese momento se, se, o sea, se paran, se dejan de escuchar. Y luego ya era constante lo de la silla, pero cosas así, que de alguna manera no dan miedo porque se lo atribuyes de que acaba de morir esta persona y eh, debe ser que su energía todavía está, ¿sabes? Como que sientes que ahí está su energía. ¿Y eso cuándo cuánto sucedió? ¿Ya era cuando era chica? Sí, fue ya tiene bastante, bastante tiempo, no sé, más de 10 años. ¿Y esa casa no han vuelto? Fíjate que no, porque falleció también mi abuelito, entonces pues ya nunca fuimos. ¿Y qué le pasó a esa casa o quién la tiene? Ahí sigue. ¿Pero nadie la habita? Ahorita no, nadie la habita. Ya sácala para una exploración paranormal oye, sí, de hecho sí estaría bien, ¿eh? pero es que es una zona, es que acá por mis tierras, este, pues no son lugares así como súper tranquilos o sea y, no manches, esa casa está en un rancho que, uh -huh. Uh -huh. que, o sea, sí tienes que agarrar carretera y todo para llegar al rancho y llegar a esa casa pero sí tiene cierta energía porque también hace cuenta el patio de esa casa eh, por lo mismo que había rancho y de repente vendían cabrito o así, el patio lo usaban mucho para ahí matar de pronto a los animales, a las reses o a los cabritos. Entonces había un árbol súper, súper grande, donde era donde los colgaban. Y no sé si sepan, pero cuando se mata cabritos como para venta, ¡ay! Es un proceso súper asqueroso. Creo que por eso no me encanta la carne. Sí. ¿Han ah, de cuenta que pues los matan, no? O sea, ¿no comes carne? Los, drenan, los drenan de sangre Y luego el tipo que lo hacía los, Como los inflaba Con la boca muertos O sea, le sacan todo Y sí. le quitan como la piel no, no me sé exactamente los pasos porque quién va a querer ver eso ¿No? Pero sí. es algo Una súper sangriento, súper asqueroso Y obviamente escuchas Cómo lloran los animales O sea, creo que el sonido más feo es cuando llora Un marranito, cuando lloran los marranitos Pero los chivitos los chivitos también lloran muy feo. O sea, ¿y, Pero, ¿y por qué tenían un negocio de, de carne? Pues es que es parte de tener un rancho. Ah, ok. Ok, Pero y, era, ¿y era esa era más ¿Eh? No, dime, dime. Ah, no, nada más era que era más como de, de siembra que de ganado. Pero lo de ganado pues también se hacía. Entonces, ¿no, no comes de... carne? No me encanta, sí la como, pero no, no es como que se me antoja. O sea, crecí viendo cómo los mataban y cómo el tipo lo inflaba. Y de estaba la vaca, que es un animal bien imponente porque son muy grandes, sí. ahí colgada en el árbol del patio. Entonces, esa energía también de sí, que maten animales en la casa, creo que sí es como fuerte. ¿Y, ¿Y nadie va a cuidar esa casa? O sea, ¿está completamente abandonada? Sí, está abandonada. O sea, sí le dan sus vueltas. O sea, si vas, no hay de que te telarañas y polvo. Ajá. Sí la cuidan, pero no hay nadie que viva ahí. Pues sí podríamos hacer por ahí de pronto una sesión de psicofonías, por ejemplo, a lo mejor. Pues es que los lugares abandonados se tiene la idea que, que se resguardan las energías. Ajá. Sí, Entonces, o sea, seguramente sí hay, te digo. Eh, pasaba con lo de mi abuelita, cuando pasó lo de mi abuelito, que, que pues eran los que vivían ahí también había situaciones así. La de la silla es súper común, de que la silla no... O sea, y enfrente de todos, todos éramos testigos de lo que pasaba. No era como que, ay, me pasó esto. Sombras, de pronto ruidos, que abren la puerta, cositas así. No manches, yo creo que sí es, es buen, buen lugar. Eh, no sabía esto de, de ti ni que habías visto pues tanta matanza de animales. Ni tampoco que no te gustaba tanto la carne, entonces no, los taquitos no, nunca los taquitos no es como que te gusten y te quieras comer tacos. Sí como, sí como, pero te digo, no es como que yo diga, hay car una carnito que, <risa> o sea, nunca, porque nunca se me antoja, pero si lo preparan, ¿no? si todo el mundo está comiendo, pues sí, me, me como un taco, lo que sea, no sé, como que, Ay, no, no puedo, no, o sea, sí como. Entonces, ¿sueles comer más verdura, más este, ensaladas? Este, no, o sea, carne de res, es lo que no como, pollo sí como, nunca ah. vi cómo me un pollo. Pollo y pescado sí comes. Sí. ¿Por qué no chilla, porque no chillan los pollos ni los pescados. Nunca los he visto, pero, te, o sea, yo podía estar en la sala de, de la casa de mis abuelitos porque básicamente crecí ahí, Sí. Y de repente pasaba el tipo este caminando por el pasillo con una vaca que iba bien contenta y, eh, o sea, las metían por el pasillo de la casa. Ah, okay. Y ahí afuera las mataba, que, que eso también es raro, ¿no? Alguien que decide trabajar en, alguien que decide tener este tipo de trabajo, de sí. que matar animales de esa manera, porque es súper salvaje, o sea, y son muchas horas en las que, pues, estás despellejando, inflando, sacándole los órganos a un animal y matándolo y escuchando cómo llora, o sea, ¿por qué no, pues, no? Hay gente así que, que, como hay gente que no le, que le gusta, o no que le gusta, sino que no se incomoda con las escenas fuertes de asesinatos o cosas así. Pero o sea, raro. hay gente que no se, no se inmuta ante los lloridos de, de una res que está agonizando, de un cerdo. La verdad a mí sí me da mucha cosa todo eso. Eh, yo sí soy muy carnívoro. Pero tampoco no, no me gusta. Nunca veo nada que tenga que ver con perritos maltratados ni animales en lo absoluto. no Nunca veo. Yo, pero tú, entonces, pues te quedaste media traumadita por lo que veo. Sí, o sea, pues no, no para mí era normal. Porque también luego los chivitos, haz de cuenta, agarran unos tres y los amarran de las patas. O sea, los tienen así amarrados y pueden estar porque hace cuenta, era el patio de la casa con el arbolote, pero aparte había una, una casa atrás. Sí. Entonces, uh, cuando eran chivitos, se llevaban, tengo unos tres o cuatro, los tenían amarrados y los tenían en la casa de ahí del patio. Entonces, tú escuchabas nada no más que estaban yori-yori, si los abrías, veías a cuatro chivitos. O sea, sí está muy, está muy violenta la manera en la que los matan. Pero digo, para mí era como normal. De que, ah, okay. ¿Y cómo chillaban los chivitos? A ver, hazle. <risa> Pues muy feo, Oxlack. Vamos a ver otro, porque ya me dio tristeza de reimaginármelos. Tenemos el audio ya de nuestro amigo que, que nos quería mandar su historia, nos mandó un audio, vamos a escucharlo. Saludos, Oxlack. Como decía en el texto, que soy de la República Dominicana, pero ya yo no vivo en la República Dominicana. Y lo que pasó sobre mi abuelo, él se murió en el 2000. Él siempre se sentaba en una mesa afuera, en la galería. Y cuando él se murió, se movía sola la silla, este, a la misma hora siempre. Este, eso era siempre. Uno lo veía siempre a la noche. Este, también veíamos sombras. Eh, allá en República Dominicana, en el 2000, se iba la luz. Y a veces uno lo veía caminando, este, como decía la silla, el, el, los sueños también. este, A veces yo, la hermana mía, eh, sentía que alguien no tocaba los pies, pero uno nunca se asustó porque uno lo vio eso como que no estaba cuidando. Pero también otra gente dice que eso no es bueno porque necesitan que la gente se muere tienen que ya irse de todo el mundo, no puede tranquilla Saludos, Oslan. Sí, está, es como la historia de tu abuelita mencionas, ¿no? Que se sentía sí. como energía ahí. Es lo que te digo, cuando pasa eso, creo que la, la energía o la actividad paranormal es más fuerte porque pues hay una conexión emocional con nuestros familiares, ¿no? Y siento que sí te quieren dar un tipo de mensaje o también cuando no se alcanzaron a pedir de ti o cuando murieron en circunstancias como... Eh, ...difíciles o extrañas, como que se siente más, pienso. Mira, tenemos este texto, ¿lo alcanzas a leer? No, creo que sí, a ver. Ah, está largo. ¿O quieres que lo lea yo? A ver, lo voy a leer. Buenas noches, amigo Ox. Soy Carito, de Quito, Ecuador. Tengo una historia que me pasó hace algunos años, por allá por el 2017. En mi ciudad, Quito, está la Universidad Central del Ecuador... Y cerca de allí hay un supermercado. Fui a los servicios higiénicos con el novio que tenía en ese tiempo. Cuando entré, había dos mujeres en el baño. Cuando fui al cubículo y cerré la puerta y ya estaba dentro, escuché como alguien entró al otro cubículo a mi derecha. De pronto escuché que era una chica y se puso a llorar. Yo sentía mucha pena y quería preguntarle si estaba bien, pero no me atreví. Después de eso salí y las mujeres que estaban antes ya se habían ido y solo estaba yo. Me estaba lavando las manos y mirándome al espejo. Yo seguía escuchando sollozos en el baño y de pronto, no recuerdo bien, pero creo que le pregunté si estaba bien, pero me di cuenta que no recibí respuesta. El llanto como que se desvaneció. Después de eso me acerco al cubículo y con cuidado empujé la puerta y no había nadie. Después de eso sentí nervios y salí, y salí, cuando salí, ¿quién me...? quien me esperaba le pregunté oye, ¿alguien más entró a los baños? y mi hijo no, entraste tú y dos mujeres salieron Ah, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces tú y dos? Okay, ya, ya. después de eso no ha entrado absolutamente nadie estaba yo sola esa es mi historia, tengo muchísimas más y de mi hermana también que le soñó a una mujer que dice que su espíritu deambulaba en nuestra casa eres cool, me encanta tu trabajo, saludos que eso era de lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? De cuando una, una, una aparición así en la que lloran. O sea, que es como una manera como de atraerte, ¿no? Exacto. Fíjate que hay fantasmas que, que se lamentan, que lloran. Y lo habíamos platicado, que este niño en el puente en Orizaba que lloraba, atraía a las personas y cuando lo cargaban, le salían cuernos y cola y se reía de ti, ¿no? Es como una forma de burlarse. Pero eso es como demoníaco, por eso es como que las diferencias, ¿no? Porque eso tiene que ser como burlarse y hay otros espíritus que se están lamentando constantemente que tienen angustia Sí Eso da miedo, da miedo que, que alguien esté lamentándose, ¿no? Pues es raro, o sea, yo sí siento que cuando son llantos es de alguna manera para atraerte con algún fin, no sé porque siento que los que se burlan de ti, pues el propósito es burlarse nada más. No tiene ningún otro propósito y es evidente que te quieren causar pues temor, ¿no? Pero cuando lloran es como ven, o sea, como causar cierta empatía o lástima y que uno se acerque. Buscan algo de ti, buscan algo de ti. Natalia Prince nos mandó 14 pesotes de super sticker. Gracias, Nati. Gracias, chulada. Dice Víctor Bernal, hola, saludos desde Acapulco, mi hermano, bienvenido, buenas noches, Ángela Reguín. Dice, Nati, Oxlack, ¿qué opinas de la nueva variante? Una persona como tú nos puede dar una opinión muy real, ¿cuál variante? ¿De qué, <ríe> ¿de qué hablan de la variante? ¿Tú sabes? <ríe> no, no tengo idea, ¿cuál es la nueva variante? Tenemos aquí otro, mira. Dice, buenas noches Oxlack y Melisa. Una vez nos invitó a la casa de una de mis tías, hermana de mi mamá, a Cholula, Puebla. ¿Quién nos invitó? ¿No? <risa> es que por eso yo no puedo leer porque dice, buenas noches, Oxlack y Melissa. Una vez nos invitó a la casa de una de mis tías, hermana de mi mamá, a Cholola, Puebla. ¿Quién nos invitó? A su casa éramos mi mamá, mi hermano y e yo. Bueno, llegamos a la casa y estaba bonita, rústica, en un privado. Entonces la casa de al lado nos tocó que esa casa vivía una familia de cuatro personas. Están a punto de comer, ya tenían su mesa ya puesta con toda su comida, pero algo pasó muy fuerte y se fueron de la casa. No sé qué pasó, solo me lo contó mi tía hace como 20 años aproximadamente. Ya no han regresado por sus cosas y si vimos por la ventana y estaba todo puesto en la mesa hasta su agua y los platos. O sea, como que salieron de, de inmediato y dejaron ahí para siempre sus cosas. Como estas historias de pueblos fantasmas, ¿no? De que van y todas las casas es como si la gente se hubiera ido este, y dejado así serial, a medio preparar, ¿sabes? Que todo que qué pasó, o sea, ¿por qué la gente se fue mientras que tuvo que pasar tan grave para que la gente se fuera así, tan de repente? Sí, he escuchado historias de casas abandonadas en donde se quedaron como, como sí. si hubieran salido y ya nunca habían regresado y dejaron ahí servida sus cosas, su comida y demás... ...qué raro, eso se me hace más de gente... ...pues como cochina, ¿no? ...porque si se fueron de la casa no es porque se hayan ido y murieron y desaparecieron... ...aunque vi en un programa, por ejemplo, un, una familia que salió de viaje... ...en una camioneta y desaparecieron y ya nunca los encontraron... ...o sea, si sí hay gente que desaparece, como tú nos habías estado platicando la otra vez... ...de mucha gente que desaparece en el mundo, ¿no? ...y nadie sabe... ¿En dónde quedó? Sí, justo estaba viendo que hace poquito volvió a pasar este y este caso se está haciendo como muy popular, se le está dando como mucha atención, que es lo bueno de vivir en estos tiempos, ¿no? De una niña que estaba subiendo como este, un árbol, haciendo un bosque con su familia y de repente su papá, que la estaba viendo todo el tiempo, la perdió de vista y todos empiezan a buscarla y ver al árbol y así. Y la niña desapareció. ¿Eso dónde lo viste? En YouTube. <risa> en TikTok. Oye, son las, son las nuevas fuentes informativas. <risa> lo vi en un TikTok. Un poco, acuérdense. Es que sí, ¿no? Ahora sí es todo, lo vi en un TikTok. Dicen, esta historia la contó Dross hace unos días. Entonces, sí, es real. Ah, lo viste con Dross. Sí, la contó Dross, es real. Ah, Fuente los, es de Dross, Fuente de los Deseos. Es el último video de Dross. Mira, toda la gente está diciendo que sí es de Dross, ¿eh? No, yo la vi también aparte. <risa> o sea, la vi también, en, pero dice que, aparte, Dross cuenta cosas como muy actuales, ¿no? Sí, sí, ese es, ese es el nuevo video de Dross, lo sacó hace unos días, ese es de Dross. Vamos okay. a ponerlo. Okay, YouTube. Lo quiero ver. TikTok me lo confirmo. TikTok. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo en TikTok, porque estamos transmitiendo también para TikTok. Eh, Tú lo transmites en TikTok, ¿verdad? Este, sí. Siempre sí. hago cosas en TikTok. Mi TikTok es, ¿no está mi nombre ahí? A ver, vamos a poner tu nombre. Aquí aparecerá. Vamos a quitar a Nati Princess. A tu banner. Ahí está. Ahí está mi TikTok. Está es así como ah, como aquí. Melissa Ey, Melisa con doble S, E mayúscula, Y H. Melisa Ey. Pero tengo otro donde subo puro contenido de eh, hago puros videos de asesinos en serie y así de casos criminales. Que es igual, Melisa con doble S e Y H, pero. Lleva la palabra terror. Melisa Ey Terror y Melisa Ey Normal, donde subo puras cosas así como... Bailecitos de TikTok. Bailes, puros bailes. Yo nomás estoy bailando ahí todo el día. Puro perreo. Puro perreo. Puro, puro, perreo peguetón. Peguetón. puro sí. peguetón, ¿no? Sí, enseñándole a la gente cómo se debe perrear este, <risa> de manera <risa> profesional. Melisa Ey Peguetón y Melisa sí. Ey Terror. No, Melisa Ey Normal y Melisa Ey Terror. Muy bien, vamos a, a ver este dibujito que nos mandaron eh, Dice ¿Es un dibujo? No sé si ya vieron la mía porque aparecían visto, pero no salen directos Saludos Oxlack y la güera también O sea, nadie te dice Melissa, hey, todos, la güera Ahorita sí me dijeron Melissa Ah, sí? Por cierto, y sin ofender podrías mostrar mi dibujo es que apenas soy un principiante en este mundo del arte y nos manda un dibujo en plena sesión espiritual paranormal nos manda un hey, soy yo o okay? qué es un, como de un manga, se parece a mí, pero con pelo corto y enojado, no será el mismo del perro que encontró al perrito más chiquito, mira <risa> Me veía como que era un perro más grande, <risa> mi perro medía como un metro yo <risa> los Me más pequeño. Es paranormal, ¿eh? Esa fue la mejor historia de la noche Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá Tenemos a Corabi que nos mandó una foto Ah, Corabi contó esto Que en un recorrido de terror su exnovia trabajaba ahí Ellos son de los que dan recorridos en el panteón y van contando leyendas y nos mandó esta fotografía para que, para que la veas, Melissa, donde están dando el recorrido. ¿Se lo voy a enseñar a la gente de TikTok? A ver, ponle el zoom. Ahí parece que todo es normal, ¿no? Véanla. Vean con, con cuidado la fotografía. Parece que no hay nada raro. Esa es la exnovia de nuestro amigo. Está dando un recorrido sobre leyendas en un panteón, pero... Pero sucede que alguien los estaba viendo. Me encanta ver. A ver. ¿Ya puse? Sí. ¿No se ve en grande? A ver. Ahí están grandes. ¿no? Ay, ya ya ya ya vi ya vi la ya vi la cara. ¿Ya viste? Sí. ¿Tú crees que sí haya sido como una niña fantasma? Se ve como una niña fantasma ahí se te hace una niña a mí se me hace como una calavera o como una calavera sí verdad sí como a mí se me hace más como un tipo como un tipo calavera sí oye esa, esa foto sí me gusta sí se ve paranormal vamos a regresar a la anterior claro, estamos sonriendo vean aquí tenemos a las personas que la muchacha y aquí está mira hasta Atrás dentro de una de las capillitas. Y sí se ve muy bien ahí como los ojos, la sombra de la nariz, el otro ojo, la boca, ¿ya viste? Sí. Y, y este no se ve como editado, ¿eh? Me gusta esta foto. La voy a hacer un TikTok. ¿En dónde fue eso? Lo voy a hacer TikTok. Es que estoy haciendo TikToks sobre las cosas que nos mandan. Sí, he visto. ¿Sí hiciste el de la muñeca que movió los ojos cuando lo hicimos con este Good Guy Japan, verdad? Ah, sí, exactamente, sí. Solo sí. nos dice nuestro compañero, nuestro amigo, que era que en Día de Muertos su exnovia hacía recorridos en el panteón y que en una fotografía salió eso. Y es que yo sí siento que es algo que que pueda pasar, o sea, sí creo que es real, también por el tipo de actividad que están haciendo, ¿sabes? Dicen, para mí está muy rebuscada esa foto. A mí, a mí se me hace que sí se ve como... Sí, como un ente, ¿no? Sí está paranormal, este me gustó. Mira, uh -huh. dice alguien aquí en TikTok, me dice, oye, Osla, ¿qué opinas de los TikToker que hacen en vivos desde panteones y pelean? ¿Tú has visto en vivos de, de exploradores paranormales en TikTok? Peleando, ¿Y ¿no? Que ¿Pelean? No. Yo les iba a enseñar de uno súper falsísimo, pero no, no lo he encontrado. He encontrado muchos bien falsos, pero de verdad, dan mucha pena, ya no sé qué decirles. Me da mucho enojo ver cómo hacen cosas falsas. Aquí tenemos un audio que nos envió alguien. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, los Estoy en eh, viendo que compartiendo las de los demás que pues quiero compartir con la porque está un poco rara. Eh, bueno, yo yo que, yo en esos tiempos era, tenía ocho años, recuerdo, y era muy raro todo, porque eh, recuerdo que ese día estaba gente, era, estaba gente presente conmigo, y estábamos todos en la sala, en, en el comedor comiendo. <risa> um, Sí, y sí, enfrente de la mesa donde nosotros estábamos sentados había una, una vitrina. Y en esa vitrina había una muñeca de porcelana. Y recuerdo que siempre le tenía mucho miedo a esa, a esa, a esa muñeca. Siempre le tenía mucho miedo a esa muñeca. Pero un día que estábamos todos en el comedor y yo estaba del otro lado, del, del, del lado del comedor y la vitrina estaba del otro lado, y la muñeca estaba dentro de la vitrina. Y pues yo estaba viendo la vitrina, recuerdo que estaba viendo la vitrina, eh, sabes que en las vitrinas de las abuelitas ponen eh, trastes, tazas y todo eso. Bueno, esa muñeca estaba ahí, y yo cuando recuerdo que estaba viendo todas esas cosas de ahí, y cuando volteaba a ver a la muñeca, recuerdo que la estaba mirando. Y cuando veo la, veo la cara de la muñeca, solo veo como parpadea lentamente. Y vuelve a abrir los ojos. Pero no, no los abrió, no los abrió. Completamente los dejó entreabiertos. Pero en ese momento yo lo que hice no o sea, no, no, no tenía palabras, me quedé en shock. No creía lo que estaba viendo. Y pues al niño la yo solo me quedé callado del otro lado de la, de la vitrina y solo las lágrimas empezaron a bajar sin llanto, sin, sin gritar, sin nada, solo me quedé en shock, no puedo, no tenía palabras. Y, y mi mamá me ve, me ve que estoy llorando y qué pasa, me está moviendo y yo no, yo estoy en shock, ya que me mueve yo reacciono y pego y... Un grito viendo que la, que la muñeca se movió, la muñeca se movió, la muñeca se los ojos. Y todos pensaron que estaba loco. Entonces pensaron que estaba loco. Y entonces mi mamá achicó la muñeca y la, y la vio. Y ella, incluso, dijo, la volteó a ver y dijo, que sí si tiene los ojos entrecerrados. Ella, ella notó que la muñeca sí tenía los ojos entrecerrados. Ella lo notó también. Pero pues uno cuando está, cuando está chiquito pues no le van a creer mucho. Me han llegado juega muchos videojuegos. No sé su imaginación, pero no sé, estoy, estoy, estoy muy seguro de lo que vi. Muy, muy seguro de lo que es. Aunque ahora es gracioso porque no, la verdad no es como que yo crea mucho en la paranormal. Pero o sea, no, no, es raro, no, no, no nunca he tenido una explicación para eso. Ahí está, pues que la muñeca movió los ojos, fíjate que hay mucha gente que reporta eso, que las muñecas se mueven, eh, o sea, no, no por nada están las películas de, de los muñecos con vida, esto es como una constante en todos los países, ¿Tú crees que efectivamente las muñecas puedan cobrar vida por algún espíritu que se les meta? Era lo que te iba a decir, o sea, ¿de dónde nace esto, este tema con las muñecas? O sea, ¿cuándo fue que empezó toda esta situación? Porque sí hay muchas historias con muñecas y no sé si de pronto sea el hecho de que su apariencia pues cause algo de, de miedo. O, o que en verdad sí sean como eh, tengan algún, no sé, cierto símbolo que signifique algo que para las entidades este no sé o sea. Mira, eso se puede explicar desde la parte desde, de la parapsicología que es donde los objetos se mueven porque uno los provoca con el poder mental, con este poder que nosotros desconocemos que, ten, que tenemos, y nosotros mismos, como un cortocircuito, como algo que no, no podemos controlar, hacemos que los objetos se muevan, o que sucedan cosas, como Matilda, digámoslo así. Sí, ¿sabes qué decía una psicóloga también bastante? Que cuando había adolescentes o pubertos, o sea, como que en estas edades, en las que, pues, está cambiando tu humor y así como que eres más, uh, ¿cuál es la palabra? Como más uh, impulsivo, o sea, como cuando no controlas tanto tus emociones y vives al borde de cada una de ellas, como que era normal que de repente explotara un poco en la casa o así por el exceso de energía de las personas de esta edad. Entonces, más que cuando es una persona así que contiene mucha ira o así, es tanta la energía que si hay cierto movimiento o que incluso se pueden hacer cómulos con esta energía y que la gente de la casa llegue a ver como ciertas figuras o entidades. Está raro. Déjame mandar un saludito a Paola que dice que la espantaron hace poco y quiere hablar luego para platicarnos eso. Eh, fíjate que una de las cosas que me han pasado aquí en la habitación es que estaba dormido, en la madrugada, y de pronto pues un ruido me despertó, prendo las luces, empiezo a revisar, y uno de mis, eh, varios de mis juguetes son como cuatro figuras, que estaban puestas en diferentes eh, niveles, estaban tiradas en el piso, entonces fue muy raro de que, pues quién las tiró, nunca se caen las cosas, ni cuando hubo el terremoto se me cayeron mis objetos, nada, y como esa noche pues cuatro figuras que estaban dentro de estantes diferentes terminaron en el piso y yo estaba dormido entonces ahí por ejemplo no cabe la hipótesis esta de que fue mi poder mental mi subconsciente eh, sino que fue algo más no o sea, nada más entraste esa vez y viste que todo estaba así, como si alguien hubiera entrado. No, en mi misma habitación, en mi misma habitación. Ah, ah, no? estoy, estoy dormido, me despiertan ruidos y prendo la luz, reviso qué hay alrededor y encuentro mis, mis muñecos tirados, como cuatro figuras nada más. No todas las que estaban paradas en un... Aquí, de hecho, estas que están aquí, no se alcanzan a ver. A ver no. Que aquí hay figuritas, figuras de aquí y figuras de acá estaban tiradas en el piso, como si hubieran saltado. O, o aunque se hubieran caído así, que estuvieran en la orilla y se hubieran caído, porque se cayeron de dos, de dos repisas diferentes y solo algunos? O sea, fueron cuatro muñequitos. Entonces, esos son cosas raras, ¿no? ¿Pasó a cierta hora de la noche o...? Eh, pues la madrugada, no sé Cuatro de la mañana aproximadamente Cinco, me dice aquí Paola eh, que, que grave Y es que mucha gente me ha dicho que grave Que ponga cámaras de seguridad eh, Y que grave, pero Eso sí me va a dar miedo porque sé que Yo he visto cuando se mueven las cosas Entonces sé que sí se va a grabar algo Y me va a dar miedo O me va a dar cosa Pues dormirme solo, ¿no? Y estar aquí un día estoy estoy sentado en la cama estoy trabajando y de pronto, de pronto de mi lado derecho pues como tengo muchos juguetes por todos lados veo como una de mis figuras igual se cae pero la figura estaba a mitad de la repisa entonces como que saltó no como que simplemente se cayó simple como que saltó al vacío entonces eh, esquivando a todas las demás figuras que tenía por enfrente entonces, eso fue raro y yo lo vi. ¿Crees que una de tus figuras tenga cierta energía o cosa rara? O sea, ¿hay alguna para ti que destaque por eso que digas tú, esta no me da tanta confianza o que te hayas sentido raro desde la que la adquiriste o algo así? Sí, a los duendes, los que me han regalado, los elfos y duendes, todos esos los he amarrado y los he puesto en bolsas. Esos me dan mucha desconfianza porque... ...recuerdo que cuando me regalaron tres elfos... ...los puse en una... ...en una caja de... ...una caja de cartón que tenía aquí abajo del escritorio... ...y en la noche se escuchaba como que rasguñaban la caja, así. Entonces no. me dieron miedo... ...y los amarré... ...y un día que estábamos haciendo transmisión y todo... ...empecé a sacar los juguetes y los muñecos... ...y precisamente... ...de la bolsa donde tenía amarrados a los duendes ya había uno sacado como la manita y tenía las garritas así de fuera Entonces, en fotografía y video tengo tengo esa la gente que recuerda esas transmisiones se acordará cómo encontramos y lo peor es que también en la caja encontré dulces como chupados y cosas de como de los árboles como eh, pues no sé como nuececitas y cosas así chiquitas Qué raro, porque la gente que tiene sí les pone como ahí sus altares, ¿no? Los tienen con agua, con dulces, con flores, y están ellos, o sea, monedas también creo que les ponen y como que los dejan libres para que anden por la casa, o sea, porque se sabe como que ellos, no sé, a cierta hora como... ¿Contestamos esa llamada de WhatsApp? Sí. Ajá. ¿Contestamos? A ver. Bueno. ¿Sí? Hola. Hola, ¿le puedes bajar a tu transmisión para que podamos hablar directo y no haya eco? Bueno, bueno. Hola, ¿le puedes bajar a tu ah, tienes del leite ya? ¿Me escucha? Ahora sí, lo escuchamos muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Paola, ¿cómo estás? Paola, bienvenida, Paola, buenas noches, muy bien, aquí estamos con Melissa hablando sobre historias paranormales. Sí, nosotros teníamos anteriormente, eh, hace muchos años cuando éramos niños, vivíamos en, en una pequeña casa cuando nos mudamos, pero teníamos una, una tía que se, que se dedica a la magia negra. Ok. Y, y, y bueno, todas la familia sabíamos que tenía el libro negro de la brujería, pero nos empezaron a aparecer como figuritas afuera de la, de la casa. Y nos empezamos como a enfermar, porque mi hermano nos entró a la casa y empezaron a desaparecer algunas cosas. Y entre eso había un, era como un, un muñeco que para hacernos dejar, que era esos típicos payasos que colocan en las puertas, que, que como que tenía un columpio. Sí. Y una noche mi, mi papá se levantó a, a tomar el agua, lo encontró como inofensivo. Eso. Y lo, lo colgó como a en la entrada. Dice que mira de rojo sí, y ve eh, una sombra negra como agachada recogiendo algo. Y justo abajo de la figura del país, mi mamá le gustó la figura y la dejó dentro de la casa. Y se manifestó esta, esta entidad. De repente en el día como que se movía. Pero igual investigué un poco. Y, y sé que todo lo que es la cultura de las muñecas y todas esas cosas, viene desde inclusive de, de los mochos. En Chile hay una cultura de los mochos que, que representa, eh, un muñeco representa el alma o la, o la, la personalidad de cada persona que se en los entierros. Entonces viene de, de más de 10.000 años, una cultura muy antigua que hay en Chile que lo deben conocer, que son los mochos que están en el desierto de Atacama, ellos okay. enterraban a sus, a sus muertos con máscaras de, de figuras de niños y en los egipcios también tenían eso y viene también de la parte de, de la cultura africana de los, del vudú okay. recuerden que la parte del vudú ocupa muchos eh, ídolos y santos que son con figuras ¿cierto? por ejemplo los, hay, hay santeras que ocupan las muñecas para Atrapar los espíritus de en la energía de las casas. Lo deben conocer. Es muy famoso eso. O en sea, cuanto a mí, de mi experiencia, fue también que sé que, que hay muñecos que están poseídos, de verdad. Que hay, hay maldad. O sea que entonces en los bien. muñecos los utilizan para guardar ahí los espíritus, para capturarlos. Claro, y, y obviamente cuando... Eh, cuando mi mamá quiso deshacerse de, esta, de esto, como que nos empezamos todos a enfermar. Y mi mamá lo que hizo fue agarró, metió todo en una bolsa negra, le echó, le echó sal. Y me acuerdo que sería cuando nosotros sacamos esa, esa bolsa. Era como que tronaba adentro. Tronaba todo adentro. Okay. Y... Tronaba todo, como, como, como era como cuando pones una taza al, al calor y se sientes como que se quiebra, como sí. una cuera de porcelana. Se sí. sentía como que tronaba, como que tronaba, como que hacía como un, el crujido. El y mi mamá agarró la bolsa, le puso la sal y lo tiró al mar. ¿Y, y de ahí dejó de aparecer esa figura negra. Una figura negra. Y esto es por un ritual que se hacía en. ¿Porque hacía brujería o porque era de una de la santería? La tía, la tía hacía brujería y nos, nosotros cada vez que nos traía algo mi mamá empezó a darse cuenta que nos enfermábamos con, ya con la comida y luego cuando empezamos a aparecer esos muñequitos que como nosotros éramos niños queríamos jugar con ellos, entonces mi mamá nos dejaba, nos dejaba dejarlos ahí y a ella le gustó mucho ese muñequito que era un payaso. Y cuando mi papá vio eso, ya mi mamá empezó a desconfiar mucho más de la tía. O sea, hablaban que hacía buquería, pero nadie lo había comprobado aún. Ok. Y interesante tu historia que nos platicas. Y no sabía que, pues, hacían este tipo de rituales para meter ahí los espíritus. Entonces, ¿tú crees que sí haya muñecos poseídos? Sí, este, de hecho, eh, con experiencia que tuvimos con, con este, con esta, con esta figura, mi este muñeco que llegaron la casa, sí, sí, creo que sí, pero no sacan nada con destruir la, la cosa, porque si no se queda en tu casa, porque le preguntamos a alguien que sabía y nos dijeron que si nosotros rompíamos la figura o la dañábamos, podíamos liberar aquello que estaba la, la figura y dejarlo en casa, nos dijeron que que lo, le echáramos sal y que lo echáramos al mar ok, bueno, ahora ya sé qué hacer con esas tipo de cosas con brujería vamos a echarle sal y pues echarlo a un lugar, no sea al, a, al mar, pues está salado, ¿para qué le echaran sal? <risa> sí, no, que supone que el agua Ajá. en la parte espiritual es un conducto Dice ah. que, eh, ¿por qué crees que nos bautizan? Ah, okay. nos bautizan nos bautizan con agua y Dios, y, o sea, Jesús bautizaba a sus discípulos con agua sí. para sellar, el, sellar el, lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Ya. Entonces, es una manera como para sellar que todo quede bien sellado, lo que está haciendo que es salar las energías. Sí, sí. que teníamos que hacerlo así. Muy así bien. bien. Entonces, eso se, se tiene que hacer, echarle sal. Gracias. Pues voy a tener que echar sal por toda la... El... Mi casa con todas sí, las sí, cosas que hay... tengo. <ríe> Oye, Paula, ¿de, ¿de dónde nos hablas? ¿De qué parte de, de Chile? De Chile, de, de, de muy al sur. Eh, tengo muchas historias que lo que pasa es que nosotros, eh, en toda la familia, mis hermanos, mi mamá, eh, nosotros tenemos cierta sensibilidad en algún aspecto, alguno, mi, mi hermano tuvo hasta cierta edad eh, que veía a Laura, pero hasta que le dijo a esta famosa tía que no íbamos a bautizar, y eh, ella estuvo que me no íbamos a bautizar por ese día. Le apareció todo su traje cortado y se, a él se le escapó que él veía a Laura. Y ahí dejó de verlo. Ok, ok. Pues mira, en los siguientes programas, si tienes más historias sobre el tema, pues te agradeceríamos que llamaras y nos contaras una de tantas que tienes. Mm -hmm. Hay una una una última cosa que quiero contarle a ustedes. Sí. De, por ejemplo, que todos han hablado mucho y, y de esa historia hay dos testigos, que es el hombre del sombrero. ¿Ok? El hombre del sombrero de copa. Sí. Se lo ¿Sí lo conocen? Sí, La sí. historia de, esos, de ese, Bueno, mi hermano mayor. Nosotros cuando vivíamos en el huerto de mi abuelo, ahí se, vi, se, se vio una vez que era un ser enorme, como de tres metros. Sí, mucha sombrero. gente de Chile ha contado la historia sobre el hombre del sombrero. Es como un fantasma común en Chile, ¿no? Sí, y en esa ocasión, mi hermano, eh, pensando en cómo protegerse, como, Entró con una Calibre 22 al lado de donde estaban la, los ruidos Primero entró uno de sus amigos que habían, habían como, hecho como un fuego y habían tomado un poco hasta las 6 de la mañana y escucharon música Y el más, el, el más grande que era que un, un metro 90 enorme, musculoso, que era guardia de una discoteca se metió a la oscuridad a ver quién andaba Y luego ya sintió como caminaban, caminaban se metió hasta el fondo y empezó a escuchar como, como que una, como alguien que se reía. Y él le dice, corre, corre, corre, y se corre, corre. Le dice a mi hermano, corre, sale de ahí, sale de ahí, corre, corre. Y mi hermano alcanza a, a correr. Y resulta que eh, esta cosa se le acerca y él empieza a dispararle y se le traba la mano. Y ahí arrancó. No. Oye, y ahí le mandé una foto de un incendio en Chile. Sí, esa, histo que salió, esa historia la revisamos. Exactamente, revisamos la historia donde se veía algo dentro del fuego, ¿no? Sí, hay otra foto de plano completo y ahí se ve una mujer. Ok, a ver, déjame revisarla de una vez. Aquí tenemos una foto que nos enviaste y esta es de plano completo, ¿no? El, la, tengo una completo del balcón donde está el, el carro de bomberos. Pero sí. la noticia no menciona nada al respecto. Ah, pues nos podrías mandar igual la ¿Esa foto. La de abajo. No, la de abajo. La de abajo. Es esta, ¿no? Esa la vimos, esa era de un investigador de, de un canal de YouTube, pero esa es la foto que yo le decía que ahí hay algo. Ok, sí, no aquí, es aquí lo estamos viendo, ¿no? Como que en el balcón hay una mujer. Sí, este pero no menciona nada la noticia. Solo dice que hay un incendio en un, bar, en un barrio de una en un sector patrimonial, y que se había quemado tres veces en la casa y que habían muerto dos personas anteriormente, en, en, el, en el primero. Ahí habían muerto dos personas anteriores. Ok, y eso sí. Tú, tú, sí. Lo, tú lo guardaste, tú solamente tú te diste cuenta de eso o hubo más gente que se dio cuenta de esta sí, aparición? No, nadie no se dio cuenta, lo examiné bien y después acerqué bien la fotografía y me doy cuenta que hay como una mujer de estilo negro en la más o menos en la ventana, cuando obviamente la casa ya se había encendido completa. Los bomberos tuvieron que evacuar, según sí, la noticia que es ahí. Sí, se alcanza a notar un poco. Bueno, Paola, pues te agradecemos la llamada desde Chile, y qué bueno que estés participando en el programa. Sí, ya nos mandaste esta historia y ahora con tu llamada, así que, pues me da gusto que, te, eh, que veas el programa y que estés colaborando. Oye, Ox, eh, quería comentarte que... Tengo contacto con un ufólogo acá de la región sí. que tiene unos casos bastante interesantes donde, eh, por ejemplo, hay unas fotografías muy buenas que podríamos compartir que es de la organización UFO Noise Patagonia. Acá tengo contacto con un ufólogo y él tiene una foto muy buena donde se ve en un sector de la Patagonia un, un ascenso lento de una nave donde se ven los tripulantes adentro. Oye, se, se escucha interesante eso. ¿No nos podrías mandar que nos lo facilite o que nos mande un audio? Que tú nos mandes un audio con la historia de él. Sí, sí lo voy a decir mañana que si sí, puedes mandar un audio. Y él, él ha salido, eh, ha salido en un programa ya de televisión acá en, en Chile. Sí. Por lo han entrevistado y tiene buenos casos. Por ejemplo, tiene casos de, de extracciones de de tierra, extraños, figuras extrañas que llevan 30, 40 años, donde no crece nada. O, o, nos puedes, puede, o le puedes nada. mandar el WhatsApp, y si se comunica con nosotros, a ver si le podemos hacer una entrevista, hacemos un en vivo y que nos hable sobre estas historias. Sí, le voy a decir, eh, tiene también algunas fotografías paranormales, de, porque investiga algunos casos, y de acá de la, de, de la ciudad, del sector, donde se ven, tienen fotos de espectro y eso de, de lugar, de, de casas, y fotos. No, pues excelente. Entonces nos gustaría tenerlo de invitado. Y pues mándanos sí. el WhatsApp cuando acepte y sí. hacemos sí. El, el, la transmisión. Te mando un abrazo, Paola. Gracias por la llamada. Igualmente un abrazo gracias. Es siempre un gusto participar por... De, de tu programa porque he llamado varias veces porque acá hay harta actividad paranormal y hartas cosas que suceden así que es un gusto participar y compartir en este espacio. Un gusto es nuestro gracias Paula saludos un abrazo un abrazo igual ahí. Bueno, ahí está pues esta historia a ver si se puede hacer esta esta entrevista pues estaría bien que lo entrevistáramos no Melissa la verdad sí otro programa de ufología. Oye, pero me llamó la atención lo que decía de que se usa en, este, en estos, eh, eh, ¿era brujería o sí, magia negra o qué era? Era como brujería, pero yo me imagino eh, que avientan a la muñeca al mar y me imaginé a la muñeca así sumergiéndose uh -huh. entre los pececitos y todo. Y dije, oye, ¿para qué al mar? ¿Va a espantar en el mar también o algo así, no? O, yo digo pero... que se debería quemar, ¿no? Pues sí, porque en el mar todavía tiene posibilidades de salir, pero fíjate, me da sentido como que entonces haya todas estas historias alrededor de las muñecas, porque si hay gente metiendo el espíritu a muñecas, pues ya tiene un poco más de sentido que entre esas muñecas pues de repente vuelvan a resurgir, ¿no? Hay que hay que investigar cómo se hace eso y a ver si le metemos un espíritu a una muñeca. Dice <risa> lo que quiere hacer Carlos Trejo. Sí, sí, que quiere... Este, ayer lo platicamos, que quiere... Congelar un fantasma, ¿o qué? Congelar un fantasma. Bueno. Oye, ¿no Ajá. te gustaría tener a Carlos Trejo de invitado? No, a la, a la gente no, no le parecería <risa> bien. Creo que así está bien. ¿No? No, no estaría bien así mientras. ¿Por así qué? Pero si él no es un charlatán. <risa> bueno, Melissa, pues va, vamos a terminar este programa... Eh, si, si no has tenido todavía tu micrófono, ¿crees que nos acompañes en otro de los programas? Sí, si les parece, o sea, si a na, nadie le molesta que suene así, este, pues oh, sí. Claro, pues ahí está Melissa, vamos a poner nuevamente sus, su, su nombre, ahí está Melissa E con doble S, E mayúscula Y y H, Oxlack también, síganos en todas nuestras redes sociales. Hacemos TikTok de peguetón y también TikToks de, de terror. Así que nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, Facebook y Twitter también, ¿verdad? Sí, oigan, sí, síganme. Aquí estoy, así exactamente como aquí. Y ya llegando mi micrófono voy a retomar mis videos y todo. En TikTok sí hago varios de casos criminales que yo creo que les pueden gustar. Pues ahí está. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche por los likes, por los superchats, por el apoyo, las compartidas y por llamarnos, contarnos sus historias, mandarnos sus evidencias paranormales y mañana estaremos aquí nueve 9:30 de la noche con más Te encuentro con lo desconocido. Gracias Melissa por acompañarnos esta noche. Gracias, gracias a todos. Bye. Bye. Vamos a cerrar la transmisión en TikTok que no sé dónde se cierra, ah, ya vi dónde se cierra, aquí, gracias chicos en TikTok, un abrazote a todos, también a la gente de YouNow, les mando un abrazote, gracias familia de YouNow, nos estamos viendo mañana, y subo videos todos los días, ahora sí, mis redes sociales, así que mañana nos vemos, en todas las redes sociales, y en la noche nos vemos por aquí, abracitos a todos, gracias Beatriz, Anayeli, gracias Betty Parra, gracias Juan, gracias a todos los que estuvieron esta noche, a ID y a Nayeli López, besos, abrazos chicos, chicas y Melisa que te mandan ahí un gatito y un, una carita, tiene mucho público eh Melisa, amo a los gatos ahí está, pues te agradezco Melisa nos vemos ahora sí, descansen a todas bye, bye, buenas noches, chao